Regístrate hoy y obtén 300 yenes de descuento en tu primera compra. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a toda la gente que se está uniendo a la transmisión 1052 de la noche, primero de noviembre, primero de noviembre, ya estamos pues eh, a unas horas del Día de Muertos, el Día de Muertos es el 2 de noviembre, pero ya desde el primero eh, me parece que ya empiezan a llegar las almas, llegan las almas de los niños, es lo que yo sé. Para toda la gente que no es eh, de México, pues a lo mejor se le parecerá raro aún todavía estas costumbres que tenemos en México, pero sí, el día de hoy, el día de mañana comienzan a llegar los fantasmas, digo, los las <risas> familiares fallecidos, eh, regresan a casa y por eso los celebramos y por eso les damos una ofrenda. Gracias Ryan por esos 300 pesos, digo 13 pesos. Un abrazo, saludos. Y bueno, vamos a dar inicio a esta transmisión. Quiero eh, darle la bienvenida a toda la gente que está uniendo en las diferentes redes sociales y pues presentarles a André. Andrea, Andrea, buenas noches. Hola, buenas estás? noches a todos. Hola, hola. Hola a todos. Muy bien, Andrea. Es tu segundo año en Día de Muertos o ahora no, no fuimos a ningún lado, eh, no se pudo, eh, hay muchos sí. eventos y muchos lugares donde se celebra, eh, se lleva a cabo la tradición, se hace velación en los panteones. Eh, Tú antes de venir a México, ¿ya conocías la, la costumbre que tenemos sobre el Día de Muertos? Bueno, este es mi segundo año, yo ya conocía allá en Colombia, más o menos teníamos como, o tenemos como una idea más o menos del Día de los Muertos, pero la mayoría tienen una idea errada de lo que es, ya cuando est estuve aquí, ya entendí que era verdaderamente el Día de los Muertos y pues bueno, me gustó bastante. ¿Qué idea tenían allá en Colombia? Bueno, por ejemplo, ¿tú qué idea tenías? ¿O qué otras personas que tú conozcas de allá, la mayoría de colombianos pensamos que el Día de los Muertos es como un culto a la muerte, eh, a la Santa Muerte. O sea, como que confundimos. Ajá. Eh, entonces, eh, sí tenemos como que esa idea errada, pero ya cuando llegué yo aquí, entonces ya entendí verdaderamente que era el Día de los Muertos. Entonces, eh, okay, okay. me pareció muy bonito. Pero, ¿dices que lo confundían o...? Bueno, algunas piensan que es como celebrar a la Santa Muerte. Sí, es, es Man, una es. confusión, exacto. Entonces, pues, ya cuando uno entiende verdaderamente qué que es el Día de los Muertos, ya, pues, uno se enamora de, de eso y, pues, a mí me pareció muy bonito. Pues ahí si sí, hay extranjeros eh, viendo esta transmisión. Me gustaría que me llamaran y si no conocen México o no han estado en esta fecha en México, que nos digan también que... ¿Qué creen acerca de esta costumbre del Día de Muertos? ¿Cómo se la imaginan? ¿O qué creen que se realiza? Porque esto, esto sí me causó pues asombro el que pensaran que es el culto a la Santa Muerte, ¿no? Bueno, no, eh, ah, dice, los colombianos no entendían hasta que vieron Coco. Exactamente, sí. Andrew es colombiano, ¿no? Andrew es colombiano, sí. Y sí, cuando yo vi Coco, eh... Tuve una idea también, y, y la mayoría sí entendimos verdaderamente por Coco que, que era el Día de los Muertos, sí. Ah, ok. Leandro sí está en lo cierto, sí, por la película Coco sí entendimos también. Antes de que vieran la película de Coco, este, tenían una idea diferente, y después uh -huh, de, uh -huh. de Coco, sí, pues ya comenzaron sí. a, a entender un poquito qué es el Día de los Muertos. Sí. ¿En Colombia no se festeja esto o se hace algo similar en estas fechas? No no, No en Colombia solamente se celebra Halloween, lo que es Halloween el 31 de octubre y ya no más. me gustaría saber también si hay personas de otros países que nos digan si en sus países eh, se festeja o se celebra hay tradiciones similares a esta del Día de Muertos o solamente es exclusiva de México eh, saludos a Gonzo Serrano a Lalizu. bueno es por la que me vea o a sea, ah, Angel, está ahí Ahí está Lali Lucy, Lali, Lali Su, Lali Su, le mandamos un abrazo, un saludote Angel. por su cumpleaños. Ahí está Aniel Max también aquí, ya no está nuestro amigazo Aniel Max, ¿dónde está? Angel, un abrazo, gracias por haber estado ese día ahí. Lali Su, se vuelve miembro de este canal, muchas gracias Lali Su, bienvenido o bienvenida, dime, ¿es bienvenido o bienvenida? Yo opino que mi bebé ya saludos su corazón. Ah, no entendí. José Mesa, buenas noches, José, cómo estás? Saludos desde Puerto Escondido, Oaxaca. Nos están viendo también en TikTok. Luna Oscura dice saludos, Oxlac. saludos desde Costa Rica. Diego Méndez nos debería llamar desde Costa Rica y nos debería decir qué opina, qué piensa, cómo cree que es el día de Muertos. Y también, pues esta noche vamos a tener eh, llamadas telefónicas sobre si han tenido experiencias con familiares que hayan fallecido estas fechas es para eh, recibir a los muertos, los muertos regresan estas noches para estar con nosotros nuevamente y pues para poder degustar la comida mexicana tienen ese permiso desde el inframundo para poder estar con nosotros eh, por eso sería muy interesante que alguien llamara que cuenten sus historias que han tenido con pues eh, la aparición de un, de un familiar fallecido alguna experiencia sobrenatural con un eh, con una persona eh, que, que le tenían cariño etcétera, los los muertos de verdad regresarán, esa es una muy buena pregunta para esta chica que habla con los espíritus, ¿cómo se llama? Eh, la colombiana no, no, no, no eh, este, nuestra amiga eh, ah ¿cuál eh, eh, colombiana? Eh, no, no, no eh, pensé que estabas hablando de otra chica. Eh... Daniel Max, le mandamos un abrazote. Dice: Muy buenas noches, otra y Andrea. Un gusto habernos conocido. Espero poder vernos muy pronto. Un fuerte abrazo. Eh, Daniel Max estuvo con nosotros en el evento de La Mole. Fue allá a Ciudad de México. Y la verdad, que buena onda es Daniel Max. Nos la pasamos muy bien. Platicamos. Y es eh, increíble persona. Se portó genial con nosotros. Le mandamos un abrazote. ¿Qué opinas, de Daniel Max? Yo, no, pues, fue excelente haberlo conocido. Me compró una pintura, que la disfruté mucho. Y, no, pues, excelente persona. Eso sí, un gran amigo. Gracias también a María Orduña, que está aquí saludando a Claudia Rodríguez. Gracias a eh, Pavo. Pavo, un abrazote. Gracias a Ghost in the World también, que está aquí en la transmisión. Saludos, Pilar. Cuculcán, eh, también Carmen Hernández. Hoy vamos a hablar sobre esto, de si los muertos en verdad regresan o no regresan. Y eh, vamos a hablar un poco también de esta tradición del Día de Muertos. ¿Tú consideras, Andrea, tú como colombiana, uh -huh. que la idea de que nuestros familiares o, o seres queridos regresen un día al año es eh, positivo? no lo es, es bonito, no lo es, en Colombia están mejor así, que no tengan esa tradición de sentir que sus fallecidos regresen, cuéntame. Pues yo opino que nosotros estamos muy cerrados, o sea, como colombianos eh, estamos muy cerrados a, a, a, a tantas cosas tan bonitas. A mí personalmente me encantó el Día de los Muertos. Porque sea verdad o no que ellos regresen, no no, no, no sé, ¿no? Pero sí me parece que la idea de pensar que, que ellos nos visitan una vez al año me parece muy bonito, me, me, me gustó muchísimo. Entonces, poner su altar, eh, ponerle su comida, la, la comida que les gustaba, sus fotos, es, es recordarlos con mucho amor y, y ojalá nosotros, o sea, la verdad yo como colombiana sí me encantaría que tuviéramos ese día de muertos vamos a contestar esta primera llamada son las 11 de la noche bienvenido, buenas noches, ¿quién habla? bueno, bueno, bueno hola, hola, buenas noches buenas noches, buenas noches Quiso hablar. No quiere hablar. Está ahí, pero no no quiere hablar. Bueno, vamos a esperar a que que vuelva a entrar la llamada para ver si puede comunicar con nosotros. Dice Gray. grey Tengo una amiga de China que pensaba que nosotros nos creíamos muertos para platicar y convivir con nuestros muertos en estas fechas. ¿Que nos criamos muertos? ¿Cómo cómo es que nos criamos muertos? Tengo una amiga de China que pensaba que nosotros nos criamos muertos. No entendí. Nos criamos muertos. No entendí. Vuelve a escribir, por favor, el mensaje, mi hermano? A ver si ahora sí contestan. Nuestro amigo, hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿quién habla? Todo bien, soy yo, el fundi. Ah. El fundi. El fundi, ¿de dónde eres? Por la primera vez entra tu por, llamada. Por fin. De Costa Rica. De Costa Rica es el Fundi, no sabíamos que era de Costa Rica. Bienvenido, mi hermano Fundi. Por fin te conoce aquí la gente. Sí, sí, es que yo, yo quería contar, Que están hablando de eso, de, de los muertos, ¿verdad? Es que yo, yo, yo tengo un abuelo, ¿verdad? Que él tenía diabetes y estaba internado en el hospital. La cosa es que yo voy a siempre cuidarlo, ¿verdad? En la noche. El, el, los, los doctores me dijeron que él ya estaba muy fatal, ¿verdad? Ya que se iba a morir. Entonces me dijeron que me quedara con él cuidándolo. Ajá. La cosa es que ese día yo estaba con él en la noche y yo me acuerdo que yo estaba sentado al lado de él y él me decía que detrás de mí había un, un hombre parado esperándole y que le estaba diciendo que, que, que, cruzara, la, que cruzara un río porque lo estaba esperando, ¿me entiendes? Okay. Entonces cuando, digamos, esa noche se murió, todo bien, ¿verdad? Y el, el día siguiente yo me fui a dormir en la casa porque estaba cansado, ¿verdad? Y cuando yo me desperté, él estaba sentado. Yo lo vi sentado en los pieseros de la cama, viéndome con, mientras yo dormía. Ya, y no estaba dormido. Yo lo vi bien, bien a él. Y me dijo que muchísimas gracias por lo cuidado. Y se, se, se desapareció así de la nada. Es pues increíble. ¿Era quién? ¿Era tu familiar? Mi abuelo. Era tu abuelo. Y entonces antes sí. de, de fallecer decía que... Un hombre lo llamaba ¿Qué? al otro lado de un río. Ajá, Ajá como les estaba diciendo que, que lo estaba esperando que cruzara el río para irse, para irse juntos. Me decía que tenía miedo, me decía que él veía a alguien que estaba parado atrás mío esperándolo. Un hombre de negro. Ok. Y, ¿Y después, ¿tú lo viste? ¿Viste de su fantasma? Sí, al día siguiente yo lo vi. Imagínense que me llamaron de la funeraria, que ya estaba listo para ir a recogerlo. Ahí fue cuando yo, yo me desperté de la llamada, me desperté porque me llamaron. Ahí fue cuando yo lo hice, pues, que estaba sentado en los pies míos y me estaba viendo dormir. Y me dijo que muchísimas gracias por haberlo cuidado. Así wow. que, de hecho, ¿me entiendes? Yo quedé así, no sé pues, ni no qué hacer, no entiende, pero sí. fue increíble, ¿me entiendes? Nunca, sabía, nunca pensé que eso iba a pasar a mí. wow ¿Te dio miedo cuando viste eso? Claro, porque imagínense que me, me quedaba viendo así, como una mirada, pero turbia, así, como no parpadeada, no había nada, y, y así, todo pálido, todo diferente como él era él, y yo quedé, yo quedé traumado, yo no podía dormir un par de, imagínense que en Abel, hasta mi mío era verlo, porque quedé con una mala, una mala intención en el momento donde yo lo vi él así, ¿Y tú eres... Oye, fue muy feo, ¿Y en vida ¿tú, te llevabas muy bien con tu abuelo? Claro, es que claro, mira, él, él me cuidaba desde de, de, de pequeño, fue que se enfermó así de repente, y a veces yo sueño con él y todo, y, y él me dice que, que, que tiene frío, que a veces me dice que tiene sed, y así, mira, es que raro. Uh. ¿Qué opinas, Andrea, de que todavía lo sueña? Uy, oh, pues sí. le querrá decir, ¿no? Ya que sí, imagínese que de hecho aquí en la casa, este aquí abajo porque él dormía abajo y él dormía en el segundo piso abajo a veces se escucha como que mueven los sillones y abren sí. las gavetas de las de las de las, de, las, de la cómoda y a veces abren la llave tú y así yo abajo yo le digo que esté que tranquilo que se vaya en paz y así pero siempre siempre anda asustando aquí en casa. oye entonces crees que sea tu abuelo todavía que sigue rondando ahí en tu casa claro imagínese que yo se le un video ahí en mi WhatsApp en el baño, en el baño, en el baño aquí abren la cortina y abren la puerta, Yo dejé grabando el video, pero ese video fue un primero que lo grabé, un viejito, el video. Entonces como que lo recorté, le sale la mejor parte, porque era 10 minutos. y eso lo enviaste ahí, no sé si usted lo llegó a ver. No, no, mándame un mensaje para que pueda tu WhatsApp en Sí. Se pido, suave, y no, no le has preguntado qué quiere, porque de pronto te quiere hablar o te quiere decir algo, ¿no? De seguro, pero de yo le digo que se esté tranquilo, porque, ahí, porque es feo que anda aquí, ¿verdad? Oye, Oye, pero eso de que tiene sed, suena, suena feo, ¿no? no me gusta que diga que tenga sed. Sí. Sí, a veces, a veces sueño con él, dice que tiene sed o que, o que tiene frío. Y ¿Sí? Imagínense que una vez yo soñé con él, que estaba que, que yo estaba viendo a usted en la sala y él llegó, abrió la puerta así, de la, de la puerta principal y se sentó a la par mía, ¿Sí? y con los ojos ahí así pues, como muerto. Y yo le dije, abuelo, ¿qué hace ¿qué si es usted está muerto? Y no me, no me contestaba, mira qué, qué, qué feo, seguro que, seguro no sé se fue pasos paso, me quería decir algo, ¿Sí? ¿verdad? Oye, ¿tu abuelo en vida fue una buena persona? No, pues él, él era malo. Ah, él era malo. Sí, él, él, él, él en su tiempo llegó a ser una persona ya, mala. No, no era... Ya ya había dicho que él se... Como que se quiso arrepentir de todo, pero ya sí tuvo su pasado malo. Ok, entonces, entonces ¿tú crees que por ser alguna persona que se que hizo, se portó mal en, en sí, vida claro. sí, sí. Yo, yo, yo sé que fue por eso porque él hablaba muy feo de la gente él, él era como un señor de Dios que menosprecia a los demás yo siempre le decía bueno no sé así imagínense que estando internado, él se reía a los demás o sea, como que era un señor odioso, pero conmigo fue buena gente pero con los demás cuando se murió decía todo el mundo que en la vela de él no iba a llegar nadie, pero sí se llenó imagínense que en la vela de él este abrieron el tubo el tubo del baño, porque lo veramos en la casa. Se abrieron los tubos del, del baño y se cayó un vaso. Y en, como a las 12 de la noche se cerramos la tabla, Y cuando lo abrimos en la mañana, este estaba al medio lado la cabeza, como que se movió. ¿Como que se movió? Sí, pues estaba estaba medio lado y lo tuvieron que acomodar y todo. Le pusieron una almohada porque se movía. Dieras que como que se, se lleva la cabeza a un lado y después para el otro, como que se se estaba moviendo y es que a él no le hicieron autopsia porque en el hospital murió de diabetes, pues entonces no, no le hicieron autopsia, entonces yo me imagino que tenía sus movimientos, o sea, quién sabe, ¿verdad? Oye, ¿y eh, eh, tú, si tú estuvieras en México, eh, le harías su altar también? Eh, es que, sinceramente, a mí me, no me ha como en la casa mía. Sí, sí, es que aquí les ponemos no. una ofrenda para que cuando regresen los muertos, pues coman o beban. Aquí es que aquí, aquí, es que aquí no se ve eso, pero me daría miedo tener eso. <risa> Te daría miedo. Mira, <risa> o sea, aquí lo hablo claro, como es colombiano, no será colombiano. Mayor, es el es el el fin, en la casa mía de dos pesos, gente. Yo, cada vez que tengo que ir al baño, tengo que ir al va que bajar. <risa> Sí. Y, y, ahí, y ahí era donde él, donde él dormía, entonces lo que yo hago es que me pongo aquí en el balcón, me llevo un balde y orino aquí en el balde cuando <ríe> <para de> ir abajo. <ríe> ok, entonces te, <ríe> varía, te daría miedo tener un altar del Día de Muertos ahí la, en tu casa. La, imagínese que desde la madrugada, amiga, que vengan a ir al baño, yo vaya bajando y vea a mi abuelo sentado al, frente al altar del <ríe> altar. <ríe> <Hombre. ríe> okay bueno, sí, sí, sí lo entiendo, sí. lo entiendo. Pues qué interesante tu historia, mi hermano. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuánto tiene que tu abuelo murió? En el, en el 2017, en octubre. Imagínense que fue en el, el 10 de octubre. En el 2017. Ok, en el 2017. Oh, es sí, sí, sí es, o sea, de allá es como 5 años, ¿verdad? Sí, 5 años. No acaba de cumplir hace poco. Pero sigue, sigue rondando tu abuelo. Sí, ahí sigue, sigue, sigue, de vez en cuando el sueño, el, así, pero siempre en el sueño yo soy yo, yo estoy, este ¿cómo le explico? Yo estoy, eh, yo estoy, yo sé que él está muerto, o sea, siempre sé que yo siempre le digo, sé qué hace 15 si está muerto, y él nunca me contesta, solo me dice que tiene sed y que tiene frío y y así que tiene mucha sed, me dice. Uy, eso, eso Uy, no, no eso me sí está gusta, sí. <ríe> pero, oye, imagínense que cada vez que yo soy con él, siempre la, la mirada tiene con los ojos en blanco. Mira qué miedo, digo la vez que se me apareció así en la cama, él me estaba viendo a mí, pero la vista la tenía así en blanco, y pálido, y, y me estaba viendo, y, y, y me habló, me dijo que muchísimas gracias, pero yo me quedé congelado, y yo me, yo me hice así los ojos, me los... Me, me limpié los ojos y cuando yo abrir los ojos yo, que ella no estaba pero la el colchón mío es de es resortes de entonces yo me quedo y se estaba levantando así como cuando se, se quita de la cama se estaba levantando así todavía entonces no fue como que estaba soñando fue real porque yo lo sentí me entiende oye mi hermano pues yo te recomendaría te aconsejaría que de pronto eh, hagas una oración por él o le hables como si estuviera presente, y le digas que trascienda, que sí, ya sí. se separe de, de este mundo, y que vaya a descansar. Sí, eso es lo que yo lo que yo voy a hacer, porque ya, ya es demasiado, ya, ya tiene que saber de que ya no, ya no es parte de este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿Eh? ahí sí, eso es lo que toca hacer, porque ya es demasiado, no, no, a veces siempre ensueño sueño con él, y me levanto en la noche como loco, sudando frío, porque... Siento como que eres al lado mío. No, fundí. O sea, me imagino ahorita, por ejemplo, que a lo mejor te esté escuchando escuchando que estás hablando de él. No, hombre, yo soy con todo encendido, por aquello que me aparezca. Y estás más. No, hombre, sí. si sabes que era todo que él era un señor que medía como metro noventa y dos. Entonces, imagínense, si yo me cuento ese dicho, la no, hombre. Un fantasma de dos metros. Okay. Sí, imagínate, le da miedo porque él era, él tenía una cara malo, entonces cuando yo suelo con él, siempre tiene la cara así como, como enojado, entonces le da más miedo. No. no fue un señor así como, como dulce o, o amable, yo soy una persona odiosa, entonces como que da más miedo, ¿me ¿no entiendes? Oye, mi hermano, ¿de qué parte de Costa Rica eres? Yo soy de, de bueno, yo soy de San José, pero yo soy aquí en Turrialba, un lugar montañoso, trata de eso. Ok, muy bien, mi hermano sí. Fundi. Qué bueno que hoy te animaste a llamar por primera vez. Sí, por fin te conocemos la voz, Fundi. Yo siempre le decía que llamar, hay que llamar. ¿Qué, qué, qué? Sí, es que se, siempre se cortaba, es que raro. Muy bien, sí, mi amigo, sí. te agradecemos la historia que nos has contado, muy interesante y pues tétrica también. Te mandamos un abrazo hasta ¿Sí? Costa Rica. Muchísimas gracias, pura vida. Y buena nota, más bien a ustedes. Bye, Fundi. Mm -hmm. Pura vida, gracias. Pura vida, pura vida, Costa Rica. Fundi, saludos. Pues ahí tenemos eh, esta primera llamada, que sí fue muy, muy interesante. Sí, ¿Te imaginas tener un familiar ahí que a todas les le ha cosas hoy? No. Y parece <risa> que el abuelo era malo, ¿no? Sí. Carmen Hernández dice una vez: mi sobrino pequeño. Dijo que tocaron la puerta y cuando salió era mi abuelito, pero él ya había fallecido años atrás. Lo raro es que mi sobrino nunca lo conoció. Cuando él nació, mi abuelito ya había fallecido. Y cuando le dijimos que lo dejara pasar, dijo que ya se había y lo dice Carmen Hernández, Uy. que se le apareció el, el abuelito al, al, sobre, al sobrinito. Uy. ¿Por qué? ¿Por qué? se le aparecerá a ciertas personas? Los abuelos, ¿no? Sí, acá dice Jordi, también, mi abuelo falleció de cáncer y una semana antes que falleciera, empecé a soñarlo casi todos los días, lo soñaba sonriendo y conviviendo con toda la familia, fue algo curioso. ¿Tú has soñado con, con algún familiar fallecido? con mi abuela, sí, sí con tu yo con mi abuela. Sí. Yo soñé con mi abuela después de un mes que ya había fallecido y yo sentí que mi abuela no se había podido despedir bien porque ella murió de un infarto, pero a ella el infarto no le dio en la casa, sino en la calle. O sea, fue como, como ella, o sea, ella se fue y no se pudo despedir de nadie, de nadie, de la familia, de nadie. Solamente avisaron, fue cuando ya ella pues la recogieron y ya pues los del mismo, la misma ambulancia y eso que la recogieron, llamaron a, a familiares y así, pero pues fue repentino, entonces yo sentí que ella como que no se pudo despedir de la familia, entonces sí quedó como, como eso pendiente y, y yo me soñé con ella que estaba llorando, imagínate. Estaba llorando. Sí, llorando, llorando y me la soñé varias veces hasta que mi mamá me dijo por qué no le pregunta. ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué, qué, qué querrá? Entonces sí. yo, bueno, ahí sí, mamá, tiene razón. Entonces cuando, en una próxima ocasión que yo me soñé con ella, le pregunté, le dije, abuela, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y me dijo que si la familia la queríamos, que si todos la queríamos. Entonces yo le dije, sí, abuela, nosotros todos te queremos, todos te okay. extrañamos. Y a partir de ahí como que seguro ella se fue tranquila, pero no nunca más me la volví a soñar, pero sí sentí que ella como... Se fue sin haberse despedido, como fue un infarto repentino, entonces uh -huh. no. no se entonces pudo te pre preguntó si sí, la querían. Sí, imagínate, o sea, después de que, que pasó todo eso, sí me la soñé diciéndome eso, que si, que si la familia, que si todos la queríamos, imagínate. Uy, eso, eso como que da a entender de que en el más allá siguen teniendo como estas sensaciones terrenales. En este caso, su abuelo... Seguramente de, estaba como ligado todavía aquí, no se sí. había podido ir y, y pensó, sí, la extrañábamos y la queríamos, no sé, algo sucedió ahí. bien Ándale, por ejemplo, también, papá, el abuelo de Fundy, de que eso de que tuviera sed o, o tuviera Exacto, frío es como sí. si estuviera, como tú dices, ¿no? En, sí. Entre este plano y el, el otro. Sí. Y por eso tienen esas sensaciones todavía. Sí, es raro. Pau Karp dice, en una historia que conté en el grupo de la niña fantasma que veía en sueños, mi abuelo falleció recientemente, fue el que se llevó a la niña y no la volví a ver, o sea que la niña que ella soñaba, sí, claro, se pueden hacer llamadas, por favor llamen y cuentan, cuenten sus historias, ahí están diciéndome si hay llamadas, entonces dice que su abuela se llevó a esa niña, fíjate que hay historias, ahorita no, no recuerdo una en particular, que sea correcta en, en lo que platique, pero he escuchado historias sobre que se aparece cierto niño o niña en la casa y que después de investigar o después de mucho tiempo esta persona se da cuenta o no sabía que había tenido un hermano o una hermana que falleció de, de pequeño. Vamos, vamos a contestar a esta llamada. Primero quiero mandar un saludo a Jabón Blancatel. Cuando mi abuelo falleció en la casa de mis abuelos, se prendía la radio y se ponía en la favorita estación de mi abuelo. También se miraban sombras ahí. O sea que eh, quería escuchar la música que escuchaba en vida. Ay, sí. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos. ¿Quién habla? Eh, buenas noches. Me llamo Carlos ¿no? Creo que hace aproximadamente un mes te hice una llamada y te platiqué acerca de una señora bruja que tenía, tenía facultades este, para, para hacer muchas cosas, no sé si te lo recuerdes. Ok, Carlos, cuéntanos, ¿y ahora nos vas a contar sobre otra experiencia? Sí, y curiosamente respecto a esta señora... En aquella ocasión te platiqué que ella eh, ayudó a unas personas a encontrar a una persona que lamentablemente pues este fue desaparecida sí, sí. y la encontraron después este en un lugar donde ella les indicó les dio señas para encontrarla y sí la encontraron Sí, y bueno. tuve este tuve la oportunidad yo no sabía que digamos que una, una persona muy cercana a mi abuela es amiga directa de la hija de esta señora, de, de la señora bruja, que por cierto ya falleció, no sé si recuerdas que, que te platiqué que falleció, de hecho me pediste que por favor no dijera cómo encontrarla. Ok. Y bueno, este, eh, te puedo contar, este, voy a tratar de no de no extenderme mucho porque son ciertas cosas que, que sí me sorprendieron y me gustaría compartírtelas, eh, si me lo permites. ¿le? Claro, a ver, cuéntanos. Bueno, así prontamente te puedo decir que la señora me platicó que a su hija se le extravió un perro que quería mucho y, y la, incluso se puso mal por, por haberlo perdido. Fueron con esta señora y le dijo que no se preocupara, que iba a ser que se lo regresaran. Y así tal cual, a los tres días, dice que la señora le, le hizo el trabajo y a los tres días le llevaron el perro hasta la puerta de su casa a la muchacha. Pegó, le dijo que pegara anuncios y que se lo iban a, a regresar y dice que sí pasó y otra ocasión que me platicó que fueron con ella que le habían robado a su hijo una tarjeta de crédito, el muchacho estaba estudiando en Puebla y sí. le tenía una tarjeta de crédito para, pues para sus pagos, su, sus asuntos se la robaron y la señora le dijo quién se la había robado e incluso le dijo que ya estaban planeando gastar dinero pero la, las historias, te voy a contar tres este, de rápido, espero no extenderme mucho ok resulta ser que Resulta ser que este, me platicó que una vez este, fueron unas personas con ella, unos señores que tenían este, terrenos, tenían hectáreas, y supuestamente en estas hectáreas había oro enterrado. Eh, de por sí, eh, en, como que en nuestra cultura es común que se cuenten historias de gente que entierra tesoros o centenarios este, desde la época de la Revolución, cosas así. Entonces estas personas supuestamente sabían que había había monedas había centenarios y otras cosas enterradas en sus parcelas pero obviamente no sabían cómo este encontrarlas no sabían dónde bien y acudieron con la señora con con esta señora bruja y supuestamente ella les iba les, les dijo que sí les decía pero que a cambio quería también una parte una parte del del tesoro del de, dinero ya de, de lo encontrado desde lo, de lo que pudieron encontrar y los señores le dijeron que no, que no, o sea, que no le iban a dar eso, que les dijera ahorita cuánto, que, que supuestamente los señores le dijeron cuánto quería y se lo daban en efectivo, pero que darle así como tal, que no. Y que fueron, eh, fueron muy insistentes, que, que fue, fueron este, muy, muy insistentes y directos con ella. Y supuestamente la señora, este, pues no se sabe si la convencieron o qué, pero supuestamente les dijo dónde estaba el oro, el oro pero... De esta señora, tenía fama de que sus trabajos tenían consecuencias. O sea, sí, sí resultaban sus trabajos, pero después tenían un, un efecto, una consecuencia, como un karma, por así decir. Entonces, estas personas, este, la señora les dijo en dónde encontrar el, lo que estaba enterrado. Y si lo encontraron. Dicen que encontraron un bote lleno de centenarios y monedas de, de todo tipo. Sí. Pero que lamentablemente dos de estas personas fallecieron y una de ellas se puso muy grave. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este, no sé si sepas que cuando el oro pasa mucho tiempo enterrado genera gases, genera este, como como ciertos gases sí. que, mm -hmm. que pueden ser tóxicos, pueden ser nocivos para la salud. Este, pero después eh, digamos, este es que fue, fallecieron papá e hijo y un, un sobrino, o no me acuerdo que era de la familia, pero se intoxicó casi muere también y la señora, la esposa de este señor que falleció fue, le reclamó, la amenazó dicen que incluso tuvieron que llamar una patrulla para sacarla de la casa porque decía que ella los había matado okay. que como no le quisieron, no quisieron dar este parte del oro supuestamente la señora los mató pero ella les dijo, mira yo les dije, ¿dónde iban a encontrar eso? Ellos por aborazados no tomaron sus precauciones y, y la señora se, se escudó también, pues. Sí. Y, pues, al final de cuentas, los señores fallecieron, pero encontraron lo que buscaban porque la señora les dijo dónde los habían encontrado. Ahora, segunda historia que me platicó, es que me platicó este, la señora con la que tuve la oportunidad de, de compartir. Este, entonces, ella dice que hubo una, una muchacha que tenía una pastelería, pero eh, no era propia la pastelería, su suegro se le había heredado. O sea, la muchacha se casó con un, pues, con un tipo y el suegro era el que, el que trabajaba en esto de las panaderías y pastelerías. La muchacha, pues, este, tuvo una hija y el, el suegro eh, vio mucho por ellas, por, por la hija y por la nieta, pero, pues, el marido... Eh, el, el marido, o sea, el hijo del señor, eh, terminó, pues, dejándola eh, por otra, por otra muchacha, pues, por otra mujer. okay y, y entonces, este, bueno, así como me lo platicaron, el suegro, antes de fallecer, le heredó, le dejó, le dejó por escrito, heredado a la, a, a su nuera, eh, para ver también por su nieta, porque al parecer el señor sabía que su hijo era cabrón y que, pues, de una u otra manera, pues, eh, no iba a haber mucho por por su esposa por su hija entonces el suegro le heredó sí. y al, al saber esto el digamos eh, este güey que le habían heredado a, a la mamá de su hija eh, pues, se pues enojó hizo rabieta, pues le dijo que le iba a demandar y no sé qué tantas cosas no y bueno pasó el tiempo y este con el tiempo empezó a haber problemas en la en la pastelería Empecé, este, dice que sufrieron dos asaltos seguidos y que de repente este, les fallaban los proveedores y cosas así. O sea que incluso ellos se daban cuenta no que poco a poco como que, como que qué pasaba, que, que la situación no mejoraba, que, que iban decayendo, que a veces no vendían, no les cancelaban pedidos, cosas así. Hasta que de repente este, en una de esas parece que hubo un problema con, con una persona que decía que le habían robado todo dinero y que incluso este, hubo, hubo como que una amenaza de, de denuncia y cosas así, cerraron un tiempo porque una persona se puso muy pesada con ellos. Y pues, este, según lo que me platican, pues, hubo ciertos problemas, cerraron un tiempo, pero eh, volvieron a abrir y como que la, la situación se estaba estabilizando, y de repente la señora eh, a la que le daban la pastelería se empieza a enfermar, que a, el, al parecer le dio una enfermedad que se llama flebitis, creo que le llaman, que es cuando se, se obstruye una arteria principal, que, que a la señora se le obstruyó la arteria de una pierna y casi se la, casi se la tuvieron que amputar. O sea, la señora se vio muy, muy mal por eso. Sí. Y pues estuvieron al pendiente de ellos, la pastelería lamentablemente por eso cerró, porque ya no pudieron seguir abri, abriendo y, y los gastos pues no se solventaron. Entonces... Eh, pues ellos sentían que algo pasaba, ¿no? Que era demasiado raro que de repente de la noche a la mañana los problemas abundaran y que la situación, pues, no mejorara. Y eh, para su sorpresa de ellos, les llegó una persona a decirles que les estaban haciendo un trabajo, que al parecer era, era conocido de este güey, de este el, el, el esposo, y él le confesó que le estaban haciendo un trabajo, que sí. lo que este güey quería era, pues terminar el, que la pastelería cerrara, quería hacerles daño, y les dijo que era la señora bruja de la que te estoy platicando, okay. que ella era la que estaba haciendo el trabajo, entonces el hermano de esta señora, que o sea, lamentablemente se vio enferma, fue a encarar a la señora, a la bruja, okay. y le, le reclamó, le dijo, mira, ya sé que están haciendo esto, y que el otro, y mi hermana está, está muy grave, o sea, se está muriendo. Y yo vengo a encararte, vengo a, a pues, a no sé qué voy a hacer, si te voy a demandar o lo que sea, pero yo vengo a, a que dejes en paz a mi hermana y cosas así. Y supuestamente, a, a, al parecer, según lo que me platica la señora, la señora bruja le dijo que el trabajo era para acabar con el, con el negocio. Ah, que okay. este que O sea, la bruja le dijo que ese señor fue y le dijo que quería acabar con el negocio, pero que ella nunca hizo nada para hacerle daño a la señora, que, que ella solamente iba a ver que el negocio ya no funcionara, que eso es lo que le encargaron, pero que ella no estaba trabajando para hacerle daño a la señora, que probablemente, tal vez este güey, porque dice que sí le dijo, o sea, que quería que quería pues hasta, hasta todo, pero ella le dijo, no, mira, si quieres yo te ayudo a que el negocio ya no funcione, que cambie de rubro, pero supuestamente, este esta persona quería dañar de verdad la señora bruja al parecer no se prestó para hacer daño, o sea le dijo puedo hacer que el negocio quiebre y ya y pues este para no extendértela llegó a un acuerdo con el señor le dijo mira, te lo voy a cobrar como trabajo, retiro el trabajo y, y a tu hermana la, la curo, o sea lo que sea que le estén haciendo se lo quito sí. no sé bajo qué términos o cómo hayan quedado pero ya al fin y al cabo, la señora quitó el trabajo y, y supuestamente este, la señora empezó a mejorar. Le, y le dijo a esta persona que sí lo estaban trabajando y que supuestamente era un trabajo con la Santa Muerte y que, que sí estaba dirigido a, a hacer mucho daño a la persona, de tal manera que no se pudiera recuperar. Entonces este, la, bruja, la señora bruja quitó el trabajo que ella había hecho primero y le ayudó a quitarse también el que le habían hecho al, al, al otro sujeto. Y, este, pues, pasó el tiempo, la, la señora que estaba internada se curó, se, se, se recuperó. Y, pues, al parecer, eh, gracias a Dios, hasta el día de hoy, el, el negocio sigue. Okay. O sea, sí, lo cerraron, pero lo volvieron a reabrir y todavía el negocio sigue. Pero, okay. al parecer, este güey se metió eh, como si, ves que dicen que los trabajos se regresan. Entonces, sí. este cabrón, dicen, que se metió con, este, como era abogado, al parecer era abogado, sí. le quedó mal a, a personas, ya sabes, gente mañosa con la que uno no se debe de involucrar. Y okay. dicen que, que lo levantaron, lo golpearon y, este, que de, de mucha suerte sobrevivió, que ahora, pues, tiene que andar casi, casi con muletas y que incluso este su, su riñón quedó dañado que al parecer está en optativa de que lo, lo dialicen algún día uy no. no entonces sí. ese trabajo sí. fue para echar abajo el negocio exacto la señora según lo que a mí me platicaron este tipo llegó con la bruja y le dijo quiero echar abajo el negocio pero quiero que le quiero hacer daño también y la bruja le dijo, mira, puedo hacer que el negocio ya no funcione, que o que cambie de negocio, lo que sea, pero hacer daño o eso, que, que eso ya no se prestaba a ella. Okay. Y bueno, tercera y última historia, esta es la que más me... Bueno, probablemente dicen que es la razón por la que la señora bruja falleció. Okay. Es que pasa que tiene, tiene una nieta, okay. este, una nieta la, la señora bruja, digamos, tiene una nieta, y al parecer la niña también heredó, heredó la facultad de hacer cosas. O sea, ella también tiene, tiene la facultad, pues. Sí. Pero, pero parece que la niña este, la empezó a despertar ya como, al, como a los 10 años, por ahí así, que iba en la primaria la niña. Y la niña decía que empezaba a ver cosas, que tenía sueños raros. E incluso decía que percibía muchos olores diferentes y aparentemente no tenía mucho problema la niña según lo que a mí me platican la niña no, no tenía mucho problema con eso pero que de repente empezaba a decir que veía cosas, que veía pues apariciones, que veía como cultos caminando y que incluso en ocasiones veía figuras como, como si fueran animales que, que la niña según decía que eran como animales pero que no no les daba forma bien que parecían como animales okay. y este también me platican que en una ocasión, en una primaria en donde esta niña iba, un día que fueron a recogerla, estaba muy muy intranquila la niña, muy alterada, y le decía a su mamá que por favor le dijera a la maestra, a una maestra de otro grupo, que por favor se cuidara mucho, que no saliera de su casa, porque veía que había un, una sombra, o como un... ella decía que era como un señor negro oscuro, parado atrás de ella siguiéndola y la mamá se quedó así bien impresionada y, y que, que le dijo ¿pero cómo, se, cómo es esta persona? o sea ¿lo, ¿lo estás viendo? que no sé qué, y que la niña sí que estaba muy alterada, incluso que estaba medio pálida y le decía que estaba viendo un, una cosa, o como, como se con una persona oscura, Ajá. parada atrás de la, de la señora Ajá. Que, que por favor, le, la niña le decía a su mamá dile a la maestra que por favor se cuide mucho, porque, porque veo eso atrás de ella Oy. Y, Oy. y supuestamente supuestamente le la, este, la escucharon decir eso a otras personas pero la señora no le quiso decir nada a la maestra para no preocuparla según uh -huh. y lamentablemente va resultando que como a los dos días a la maestra esta se cae en su casa sí. se resbala en unos escalones de la entrada y se y se rompe el cuello la maestra que lamentablemente cayó mal no, y este, se desnucó bueno eh, que aparentemente se rompió el cuello, y después, este no no que no saben cómo, pero andaba corriendo el rumor, que decían que la niña decía que, que, unos de que según empezaron a decir que la niña la mató, y otros empezaban a decir que la niña sabía quién se iba a morir y que no sé qué, sí. y la tuvieron que sacar de esa primaria, y la cambiaron de escuela, este la cambiaron de escuela, de hecho a otra escuela un poco más retirada, porque ya se empezaba a hablar, o sea, la gente es, es fea, la gente crea rumores y cosas así, entonces este, a la pobre niña, pues, la mamá entendió que se iba a ver muy afectada por eso. Okay. Y, bueno, al parecer, este, después me platican que, que la niña decía que ella no quería eso, que, que ella se sentía muy mal viendo esas cosas y sintiéndolas, y que ella, ella ya no quería estar así, que porque incluso a veces no dormía, porque sentía, que, sentía y veía cosas, incluso en sus sueños. Y la abuelita pues obviamente la entendía, o sea, la señora bruja ella también veía cosas y sabía cosas. Y es, por eso la quería mucho y la, la procuraba mucho. E incluso este, dicen que la niña andaba cargando un collar que ella le dio, que era de protección, para que nada se le acercara. Okay. Y, este, y bueno... Va, va pasando, bueno, lo que me platican también, es que en una ocasión, en la noche, la niña este gritó, estaba gritando, gritando muy fuerte, y que empezaron a buscarla, y no, no la encontraban, eh, resulta ser que como su casa era de dos pisos, tenían escalones para subir hasta arriba de la azotea, y al parecer la niña estaba ahí arriba, que no, no sabían cómo había subido, pero la niña estaba arriba del techo en la noche que era la madrugada y estaba gritando muy fuerte, gritando y llorando. La niña se subió sola y, al techo en pues, la madrugada. Sí, la niña se subió sola y empezó a gritar y a llorar, que incluso los vecinos también se levantaron y este, algunos estaban tocando y preguntando si pasaba algo y que no sé qué. Y este subió su papá por ella y la niña estaba, estaba muy asustada, estaba muy mal, la niña estaba muy alterada la bajaron del techo y la empezaron a calmar y este supuestamente lo que la niña platica es que estaba soñando con que una muchacha vestida de blanco sí. con que una muchacha vestida de blanco la estaba caminando con ella que le estaba platicando y le decía tú eres muy tú eres este, una muy buena niña y le decía ven vamos a jugar y que supuestamente entre sueños la muchacha le decía, tú eres muy especial y yo te voy a proteger y yo te voy a enseñar muchas cosas, okay. y la niña supuestamente soñaba que caminaba con la muchacha esta vestida de blanco sí y de, de repente según lo, lo, lo que platican es que la niña dijo, que de repente la muchacha le dijo este, este yo necesito algo así como necesitamos mucho de ti, algo así, sí. pero te, tienes que ser muy fuerte, tienes que sobreponerte y, y saber o sea, como que como que le decían, tienes que estar preparada para algo. Y que supuestamente la, este, esta muchacha, como que la empezaba a jalar un poco más, pero ella ya se sentía incómoda. Sí. Y supuestamente en su sueño, al estar porcibeando con la muchacha, fue cuando despertó y se dio cuenta que estaba la niña en el techo. Y fue okay. cuando gritó y, y, des, y empezó a llorar. Ok. Y es... Y entonces eh, la señora que me tuvo la confianza de platicarme esto, dice que la abuelita pues empezó a, se empezó a preocupar y se empezó a ocupar también de qué es lo que le pasaba a la niña, porque de repente estas cosas, porque eran manifestaciones más fuertes. Y resulta ser, al parecer, este, como se dice que a las brujas, a los chamanes, las guía un espíritu o trabajan con, con una entidad en específica algunos, al parecer a esta niña la Santa Muerte la quería, o sea, la Santa Muerte quería, quería trabajar con ella, o quería como, como tenerla a ella, este, como, como uno de sus, de sus brujos, no sé cómo, de cómo explicártelo, que al, al parecer la Santa Muerte la había escogido, pero entonces la niña le decía que, que ella veía siempre a una muchacha vestida de blanco, y que a veces esa muchacha vestida de blanco andaba con un caballo negro, que la veía en sus sueños, y a veces la veía de reojo. Y entonces este, la señora bruja decía que era la Santa Muerte, que quería la Santa Muerte tener a la niña a trabajar con ella. Okay. Y, la, y la niña le decía que no quería, que la niña decía, le decía a su abuelita que por favor le quitara eso, que, que la volviera una niña normal, así tal cual que ella no quería saber nada, que no quería hacer nada, porque le daba mucho miedo y se sentía muy feo todo lo que ella sentía y veía. Okay. Y pues va siendo, va siendo más grande el amor de, de una madre, de una abuela, hacia su, sus hijos, sus nietos, y supuestamente es la señora, la bruja, se llevó a la niña, no saben a dónde, que al parecer fue a una parte del norte, y que allá la llevó con ciertas personas... Y bajo, bajo ciertos rituales, trabajos, eh, no sé qué que hayan hecho, pero como que le quitaron a la niña, como que le bloquearon el, el don, como, como si le hubieran cerrado. A veces, hay algunas personas que dicen que, es que los que tienen esas facultades tienen como que, como que la cabeza abierta, algo así, como, como si tuvieran, pues, este, tal vez como el tercer ojo despierto, algo así, entonces, este a la niña supuestamente le cerraron la, la cabecita y lo, le quitaron pues la, la facultad de ver escuchar estas cosas. Oh, sí. Y ya supuestamente la, la niña estaba, estaba bien, o sea, la niña poco a poco empezaba a ponerse mejor y ya, ya se le veía eh, muy normal, incluso ya este, la gente la veía, la veía más, este, más normal a la niña. Pero supuestamente... Como al año de que pasó esto, y curiosamente fue un año antes de que empezara la pandemia, fue que falleció la señora, bueno, okay. falleció la, la señora bruja. Yo creí que había fallecido el año de la pandemia, pero fue un año antes de, de la pandemia. Y supuestamente dicen que fue la Santa Muerte la que se la llevó, porque no le perdonó que le hubiera quitado a, a la niña como que la Santa Muerte este, o, o probablemente tal vez ella, ella le dijo a la Santa Muerte que bueno, bueno este, es lo que creen algunas personas, okay. o que la Santa Muerte se la llevó a ella, o que ella aceptó irse a cambio de que su nieta pudiera llevar una vida normal este, es, son las dos versiones de lo que se platica yo, yo no sé este, o, pues yo te platico esto porque cuando yo este, curiosamente tuve la oportunidad de platicar con, con esta señora conocida, que al parecer era muy cercana a su hija, me tuvo la confianza porque pues somos conocidos de años y me platicó todo esto y me pareció que, que tal vez pudiera interesarte, Pudieran, pudieras tú también llegar a considerarlo interesante. Pues de, está interesante, está interesante toda esta historia que nos has platicado, y bueno, esto que le pasó a la niña que se la estaba llevando una mujer de blanco y el caballo negro y todo esto se me hace también como algo maligno, pero te agradecemos mucho que nos hayas contado esta historia, mi hermano, y ¿de dónde dices que eres o de dónde sucedió esto? Nada más te voy a decir que ese fue en el estado de Morelos, porque no sé, como que platicar más datos tal vez sería un poco más comprometedor y y, pues, eh, solo te puedo decir que fue en el estado de Morelos. La, la señora era muy conocida, la, la bruja. Okay. Pero, como, como te platico, se dice que era, era muy buena, pero que a la vez había trabajos que los hacía, pero tenían consecuencias. Muy bien. Y en mi familia, en mi familia era como, como prohibido. Era como decir, si vas a ver a esa señora, este te va a ayudar, pero te va a ir mal, o... o o pues los que la conocían era así como de reojo, no mames, ahí va la señora bruja, aguas o cosas así. Ok, bueno, si de, de pronto me quieres contar más detalles que no podamos contar en, en vivo, pues ahí en el WhatsApp me puedes escribir. Ok, sí. Muy bien, mi hermano. Pues te mandamos. Sí, bueno, pues, Ajá. me despido porque Nada más, este, eh, ya, ya me extendí mucho y gracias por, por haberme tenido la paciencia de, de escuchar todo, pues, ahora sí que todo lo que te acabo de platicar. Bueno, claro que sí, mi hermano, no te preocupes, todo bien. Te mandamos un abrazote hasta Morelos, ¿verdad? Sí, en Morelos. Saludos. Estamos Saluditos. en contacto. Eh, este Bueno, gracias y buenas noches. Eh, mucha suerte con, con todos los proyectos que estás emprendiendo y yo voy a seguir, este... Eh, viendo tu, tu contenido. Por favor, gracias, y cuando, cuando gustes también puedes llamarnos y seguir con estas historias que seguramente has de tener varias. Te mandamos un abrazote. Bueno, gracias y buenas noches. Buenas noches. Pues ahí tenemos esta historia con una mujer de blanco y un caballo negro. Yo debo decir algo. A ver, ¿qué pasó? <risa> Tienen una creatividad todos para los comentarios. ¿Qué estaban comentando? No, muchas cosas. ¿Por respeto al que llamó No, pues no puedo decir, pero... ¿Por qué? ¿Le estaban faltando al respeto? No, no, no, son comentarios muy chistosos, entonces, pues, o sea, es inevitable no, no poderse reír. ¿Por qué me contaban? Eh? ¿Qué decía Dice que que eh, la película del Señor de los Anillos se eh, fue más corta y, bueno... No manche, no, no, no se han llevado, gente, nos han oh. llevado. Estábamos escuchando una muy buena historia. <risa> Dice, Mejor se enfrió mi marucha antes que cargarla. Bueno, eh, mm. recuerden que tenían 10 minutos para contar sus historias. 10 minutos. Y es que sí, sí, a veces eh, se Pero cuentan pues... muchas, pues como que la gente quiere escuchar la siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces, por eso, 10 minutos son... Solo que teníamos que haber eh, tenido esta llamada telefónica. No, y que la gente pues quiere contar todas sus cosas y pues sí, no importa. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos noches. muy bajito. Ahí yo creo que sí. Uh, bueno, eh, yo le puedo contar mi historia. Esto me pasó a mí, pues ninguna historia, digamos, eh, ajena ni nada, son cosas que me pasaron a mí. Ok. Eh, eh, no soy creyente en nada, no soy... Siempre fui, de hecho, siempre me consideré, eh, digamos, casi ateo, o sea, nunca fui creyente en nada. Y de cuando empezaron a pasar cosas de chico, y bueno, la primera cosa que me pasó a mí en particular eh, fue un día que, bueno, eh, un vecino que estábamos eh, peleados, la familia. ¿Sí? Pero antes que nos llevábamos bien, entonces yo, digamos, dentro de todo él tenía cierto aprecio. Porque un vecino que al principio nos llevábamos bien, pero se empezó a emborrachar y todo eso. Y bueno, mi, mi madre tuvo una pelea con él y después no hablamos por muchos meses y de pronto, bueno ese día yo no tenía ninguna ni experiencia paranormal previa ni nada y no, que estaba jugando a la pelota y de pronto me agarra un, como un desmayo se me pone la vista blanca y, y veo como una persona que se toca el pecho en un lugar eh, así que no podía distinguir qué era o sea, me viene la imagen y se cae desplomado y yo le digo a mi madre, me vino esta imagen, me cuento lo, lo que me pasó. Y en eso, eh, a los días, más o menos siete días, nos enteramos que ese vecino eh, murió en un casino y se agarró el pecho y se cayó desplomado. Oh, y murió. ¿Le dio un este, infarto? Claro, de un infarto. Y o sea, y... y... La, mujer, la vecina de esta le contó la historia a mi madre, delante mío, de, de cómo dijeron los testigos que fue. Y era tal cual como yo lo vi. O sea, una persona que se tocó el pecho y se cayó desplomado. O sea, ¿tú lo habías soñado? Lo habías soñado? Eh, no, no, no. no. O sea, estaba jugando en la pelota. Ajá. Eh, lo más bien, como siempre, yo siempre me ponía a jugar a la pelota. Y de pronto se me puso la vista negra. ¿Y viste eso? Un y vi eso, una persona, no pude distinguir quién era ni nada. Simplemente una persona que se agarraba el pecho y se, ca y se caía desplomado. O sea, ¿tú viste el futuro bueno, de, esa de esa persona? Claro, una especie de, de visión, algo así, que no podía saber quién era ni nada. ¿Y era la primera vez que te y, pasaba? Claro, era la primera vez que me pasaba ahí tenía como eh, 11 años, más o menos y bueno, pasaron varios años después y eh, en ese momento tenía unos 16 de no pasarme ninguna cosa paranormal ni nada y no a que yo estaba, nosotros somos así una familia de campo, digamos en campo acá en Argentina, se acostumbra mucho a tomar mate adelante con una tradición y bueno, y no a que estaba llevando una mesa como para poner las cosas de más con mi familia y todo, como para reunirnos. Sí. Y de pronto eh, veo una, una mujer eh, que me pareció rara porque estaba vestida como de la antigüedad okay. y caminaba como muy agachada y se la veía como muy deteriorada y yo me quedo mirándola y hasta hoy, digamos, me, la, me empezó de pronto a latir el corazón fuerte, empezó me no pasa ahora todavía al contarlo porque lo recuerdo. Y bueno, que no va a que esa mujer sigue caminando y mi madre siento que me pregunta qué estoy mirando y me, digamos, ella mira a ver qué pasa, pero yo por alguna cuestión no podía despegar la mirada de esa, de esa mujer. Había algo que me atraía. Digamos que no podía sacar la mirada de esa, de esa viejita. Y la cuestión es que esa viejita, de pronto la veo que se acerca hacia la vereda. Y me mira en los ojos y me clava los ojos. Y ahí el corazón se me empezó a acelerar a mí. Al punto que sentía que me, que me estallaba el corazón. Sí. Y... y... Resulta que los ojos de pronto se le ponen rojos Y me pone cara de furia Y se llena de furia Al punto que, o sea, ya no daba más Y, y o sea, sentía que en cualquier momento me iba a estallar el corazón mal sí Y en eso de pronto se le, veo que a ella se le ponen los ojos blancos Y le cambian los ojos y se llenan como de melancolía algo así como si fueran que tuviera lágrimas algo así y me mira con cariño me hace una sonrisa y de pronto se me calma completamente el corazón como en un instante o sea se me calma el latido del corazón y, y entre eso veo que esta mujer sigue caminando y entra en una casa que, en la que había muerto antes eh, una señora que yo nunca la había visto porque la cuidaba una enfermera. Y se había hecho, y se había ido a vivir eh, una familia nueva que había comprado esa casa. Okay. La cuestión es que la veo entrar ahí y que desaparece completamente. Ok. Y bueno, okay. a los días. Eh, estaba lo mismo, estaba tomando mate con mi familia y veo eh, a un, como un hombre alto que me llamó la atención porque era muy alto y vestido de campo y eso me llamó mucho la atención porque para ese momento o sea, en esa parte, o sea, si bien era una parte que estaba medio descampada no era común estar vestido de campo sí. y la cuestión que estaba vestido muy como de gaucho y lo veo que de pronto al llegar a esa casa, se transforma en una sombra negra y desaparece por completo. ¿Todo eso lo viste, en, esa, una ¿lo viste en una nación? Lo vi, lo, lo vi al frente de, de lo que sería mi casa, en la casa del frente. Ok, y... Y, y, ajá. y bueno, y... Y ahí esa sombra negra se trasladó de un, de un portón a otro, como una sombra negra bastante rara. Y bueno, la cuestión que desaparece. Y le cuento a mi madre lo que acabo de ver ahora, en ese momento. Y, me, y se queda helada porque las descripciones invocaban con, la, con el hermano de esa mujer que ella había conocido, pero me dijo que la descripción es demasiado igual a un hombre que andaba en caballo, que era el hermano de la mujer de la viejita que había muerto. Pero ese hombre murió 30 años, como 30 años antes que hubo okay Ok, me dice mi madre, después cuando le doy la descripción, y le sorprende, digamos, eso. Y esas, digamos, serían mis historias más para el normal, ¿no? más raro que me pasó. Entonces y actualmente, entonces, es... sí. Entonces es sí. como si de pronto sí. vieras el futuro o en este caso, sí. incluso el pasado, o veas como espíritus. Claro, y o sea, nunca me había pasado. Yo no soy creyente ni nada. Y estas cosas me empezaron a pasar, le digo, de, de adolescente y o sea, que pasaban unos meses y no, no veía nada, y de pronto otra vez. Y ahora, por ejemplo, después de muchos años me pasó que estaba viniendo de comprar, eh, estaba viniendo de, de, de comprar en el supermercado, y veo una chica, digamos, una chica joven muy linda que por alguna cuestión me llamó la atención, y me quedó observándola porque estaba levantando un cartel que mayormente está tirado. Y lo estaba levantando a ella por alguna cuestión. La cuestión que ella nunca me vio ni nada y sin embargo se dio vuelta y me sonrió. Okay. Y no sé cómo supo que, que yo la estaba observando porque estaba de espalda. Y no aquí pasé varias veces. Eh, yo pensé estaba vestida de moza. La cuestión es que... Yo pasé varias veces por el bar, que se supone que tenía que ser de ahí, y la cuestión que no la vi nunca, y sigo pasando y no, no la volví a ver ni nada. O sea, es como si esa chica hubiera sido una vez que se la vio afuera, y, y después nunca más, y me llamó la atención también eso. ¿no? Pero por ahí esa chica que, que trabajó una vez, pudo no haber sido ni una historia paranormal, sino que fue casualidad, pero... Okay. Me pareció raro que por alguna cuestión sintió que la estaba mirando y siguió vueltas cuando yo estaba a muchos kilómetros y me miró crucialmente y me sonrió, entonces me pareció muy raro. Ok. Muy bien, mi hermano. Bien. Es la primera vez que llamas al programa, ¿verdad? Eh, sí. sí, sí. Ah, pues qué bueno que, que esta noche te, eh, pudiste llamarnos y contarnos estas historias. ¿Desde cuándo ves el programa? yo lo veo hace mucho hace, o sea, casi desde que empezaste con el canal de CEO ah, perfecto bien, bueno. varios videos y todo pero pero bueno, nunca me animé a llamar por Whatsapp bueno, pues <ríe> ahora sí hasta ahora, hasta ahora digamos, seguir recordando estas historias paranormales que me pasaron es como que, digamos <ríe> me deja casi sin ¿sí? malcriación pues ahora estoy medio... <ríe> bueno interesante lo que ah, nos platicaste mi hermano, te agradecemos mucho la llamada y te mandamos un abrazote hasta Argentina muchas gracias bye. Linda noche. bye aquí dice Isis Gaelasi hola Osla quiero ir el sábado cuando salga de la escuela a las 2 la escuela está a 5 minutos del complejo aún estarán por ahí a esa hora Sí, Isis Galassi, eh, seguramente el sábado que estará en Puebla, este es un anuncio para toda la gente que viva en Puebla y alrededores, el sábado estaremos en el evento Akai, 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre, a partir de las 12 del día, hasta como por las 7 seguramente estaremos ahí en el evento, daré una conferencia, todavía no sé la hora de mi conferencia, pero seguramente estoy desde las 12 hasta como las 7 de la noche. Así que ahí los espero en el evento Centro de Convenciones Puebla, evento ACAI, 5 de noviembre, sábado. Este sábado nos vemos en Puebla. Ahí estaremos, ¿verdad? Vayan, ¿verdad? Vayan, vayan, sí. Va a estar chévere. Chido. Ay, va a estar chido. ¿Cómo se dice en Colombia? Chévere. ¿Y en México? Chido. ¿Y en España? Eh, guay. Voy a flipar. Guay, guay. No sé. Guay, guay. ¿Sí? Sí. ¿Mm? ¿Y en Puerto Rico? Eh, no sé. En Puerto Rico se, se ha de decir, está. Pues una canción de reggaetón que. ¿Una canción de reggaetón ha de decir algo? No, tú que escuchas reggaetón así alto como. Ya, ya, ya, ya. Ha de ser algo así, ¿no? Bacano. Pero de pronto. No, ¿Qué? bacano. El bacano es el de nosotros. Ajá. Es de nosotros, el bacano. Ya tú sabes, el puertorriqueño es, ya tú sabes. Ya tú sabes, lo esperamos el sábado. Vamos a contestar esta llamada telefónica. Son las 12 de la noche, 12, ahora sí es 2 de noviembre. Buenas noches, ¿quién habla? Eh, buenas noches, opa, soy Fernando. Fernando, ¿por qué tienes la foto de una chica y como un sonido, sonido a la changa o algo así? Es <risa> Mi esposa, yo la edité en eh, la foto. <risa> ¿Pero qué es? ¿Si ¿Sí es como de un sonido? ¿Un sonido? No, es como de un videojuego. Ah, sí, no es que a lo mejor no me entiendes qué sonido. Sonido La Changa, sonido Polimarch, sonido no sé qué más. Son como sonideros en el Estado de México que, que llevan música. Así me pareció. <risa> ah, no, no no sé por qué salía eso. ¿De dónde eres, mi hermano? De Michoacán del Michoacán, pues bienvenido. Ya en Michoacán hay muchas historias paranormales, llena de historias. Michoacán, ¿cómo te llamas? Fernando. Fernando, pues bienvenido. Estoy aquí con Andrea. Hola. Hola, eh, estoy uh -huh. un poco nervioso, pero voy a tratar de ser rápido para que los demás cuenten las historias. Tranquilo. Este, un saludo bien. para Andrea también. Saludos. Está muy guapa, con todo respeto, y, uh -huh. y su sudadera su de la selección, fantástico. Bueno, Gracias. Fernando, dije, dije bueno por sí. lo de la selección, lo otro no, no hay problema, dije bueno por lo de la selección, pero bueno... No, claro, claro, no, con todo respeto, claro. Mi hermano, cuéntanos, ¿qué, ¿qué historia nos tienes para nosotros desde Michoacán? Bueno, es una vivencia que, que yo tuve, este antes que nada quiero decir que yo cuando era niño, fui un niño... este que tenía una especie de sensibilidad, digamos, veía cosas que otras personas no podían ver, en sueños, en te... estando despierto, despertaba y veía cosas. este Fui creciendo y como que eso fue, fue perdiendo fuerza, hasta tal grado que en la secundaria como que dejé de sentir ya nada. Entonces, este resulta una, en una ocasión, este, estoy hablando como en el año 2014, 2015, eh, mi abuelita fallece. Entonces, este, aquí en la casa donde yo me quedaba, o donde es la casa de mis papás, este, yo me dormía en el cuarto enfrente de, de donde está el de mi mamá. Entonces, este, mi papá en ese tiempo vivía en otra casa con, con mis otros hermanos, y, y yo me quedaba con mi mamá. Eh, pasaron como tres meses, tres meses más o menos Cuando sucedió esto de que mi abuelita había fallecido Este, Antes que nada a, a mi mamá le pegó mucho, muy fuerte Se, se, se deprimió bastante, ella decía que, que el mundo lo veía ya en blanco y negro Este, Se deprimió bastante, fue algo muy fuerte, muy feo aquí en nuestra familia Mi mamá lo sintió demasiado este, en, entre todos la apoyamos. En esa ocasión me quedé a dormir eh, en, en ese en ese cuarto enfrente donde está ella, en donde está una pequeña salita donde está como una especie de tocador. Entonces, este, yo me dormí como hasta la una o dos de la mañana. Cuando escucho ruidos, escucho ruidos como que movían cajones. Eh, se escuchaba un ruido como que estaban moviendo algo. Entonces, yo salgo a esa pequeña sala. Y veo a mi abuelita, o sea, no lo soñé, yo estaba despierto. Eh, eh, eh, mi abuelita estaba como buscando algo, ella, ella movía cajones, hacía el ruido. Entonces, cuando, cuando yo abro la puerta, la veo como con una luz, como cuando traes el celular, traes un celular y, y brilla. Era una luz fuerte. Entonces, este supe inmediatamente que era ella, supe inmediatamente. Entonces, este le digo, a abuelita. Y voltea, y viene hacia mí, Uy. y me dice, hijo, hijo, ¿cómo está tu papá? Y yo le digo, este está bien, abuelita, mi mamá es la que está muy triste, porque este me la extraña mucho. Entonces, este yo le daba razón de mi mamá, sí. y ella me seguía insistiendo, y me seguía diciendo, hijo, sí, pero ¿tu papá cómo está? Y yo vi a la abuelita, mi mamá este, llora todos los días por usted, este, la extraña mucho, fue una pérdida muy grande. yo seguía con lo mismo, yo seguía con razón. Veo a, veo a mi abuelita y desde luego que pienso que viene a buscar a mi mamá, no sé, algo así. Sí. ¿Y esa abuelita Entonces, era mamá de tu mamá? Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, este, eh, yo, yo le daba razón de, de mi mamá. Entonces ella seguía en lo mismo, ella no me decía nada de mi mamá, y ella era como, como si fuera una grabación, uh -huh. me decía lo mismo, hijo sí, pero tu papá, ¿cómo está tu papá? Okay. Entonces okay. Este, te, después de eso como que se me empezó a acercar más, y pues yo también tenía un poco de miedo, a pesar de que, de que no me daba miedo, no sé cómo explicarlo, era como ese temor extraño a, a lo desconocido. Entonces se me fue acercando y yo me empecé a sentir como más pequeño y, y, y se me iba acercando, acercando, hasta que terminé yo adentro de mi cuarto, eh, como que me orilló hacia la cama, yo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y, y, y acabé acostándome en la cama. Cuando me acosté en la cama ya no supe qué pasó y me dormí, hasta ese momento me dormí les recuerdo, les repito que en este momento yo, yo estaba despierto en todo momento, no me desperté, este no fue un sueño, lo vi perfectamente y pude hablarlo como estoy hablando con ustedes. Sí. Eh, de, después de eso desperté, y inmediatamente lo que le, lo que hice, le platiqué a mi mamá, este la obra de mi mamá lloró todo el día, este no supe si hice bien en decirle, pero se puso muy triste este en cierto punto como que lo comprendió lo logró entender después de esto que les comento como al mes o quizás menos de un mes desgraciadamente a mi papá le detectan un cáncer muy fuerte fue un linfoma no Hawking el que terminó con su vida su papá terminó muriendo Sí, después de eso duró como cinco años, y murió en el último día de marzo del año 2018. Entonces, no hay un día que yo no me acuerde de mi papá, no hay un día que, que no lo piense siempre, y en estas fechas, por supuesto que su, su recuerdo está mucho más vivo, y siempre le mando besos hasta el cielo. Oye, ¿y tu abuelita no la volviste a ver más?, la volví a Bolívar, ni soñaste. Nunca volví a escuchar ni a soñarla tampoco. De hecho, también les quiero comentar que, que, que yo no era muy cercano con mi abuelita, claro que, que la, la queríamos mucho, claro, la visitábamos, pero que ustedes dijeran que yo era muy cercano a ella, la verdad es que no. Ok, mm. y tu papá lo soñaste, lo has visto en alguna ocasión después de que ha fallecido sí, sí lo he vuelto a ver una sola vez a veces yo quisiera yo quisiera tenerles digo a mis hermanos porque todas estas historias se las comento a mis hermanos, a mi esposa todos ellos saben, yo quisiera tener un botón donde pudiera poder hablar con ellos sé que sé que como, como si pudiera, siento como si si me forzara lo pudiera pero nunca lo he hecho, a mi papá una vez lo, lo, lo volví a ver no sé, esa es como otra historia no sé si me dé tiempo de contar. Platíquenos, platíquenos. Eh, fue una vez, y, y esto hace más poco, hace como tres años. Fuimos de vacaciones a, a Rextapaz y Guatanejo. Y este en el trayecto que va hacia Nueva Italia, está un rancho que se llama Infiernillo, donde hay muchos este, asaltos y todo eso. Hay gente mala, todo eso, aparte de Michoacán, Tierra Caliente. Este, íbamos en, en, ese, en esa autopista y, y el carro se nos se nos fundió, se nos quemó, y no, no pudimos movernos. Pasaron muchas cosas. Este, y, y íbamos digamos, en caravana con mi familia. Y este y, íbamos tres carros. Entonces, en uno de ellos, un hermano y yo tuvimos que irnos en, en un carrito que es como un crossfox tuvimos que irnos como para eh, buscar algún mecánico o algo así, ¿verdad? Entonces este, fuimos hacia un, hacia, hacia una desviación donde yo empecé a sentir como que mucha mucho estrés, empecé a sentirme muy, muy nervioso, sudoroso, un mal presentimiento. Este, cada vez que la, la carretera se iba angostando más, llegábamos como un, un tipo cierre. En donde la gente de la mafia y todo eso tienen, tienen sus pues sus casas, no sé, algo así. Yo, yo me sentía muy mal. Entonces, este, en, en una esquina como un, un camellón, no sé cómo decirte, donde se bifurcaba el, el trayecto, en lugar de hacerse uno, se hacían dos. este En uno de esos, yo a lo, yo a lo, a lo lejos, quizás cinco metros más o menos, pude ver a mi papá. Okay. Es la única vez que lo he visto donde él estaba parado y, y con su cara inexpresiva, porque no estaba ni contento ni estaba enojado. Simplemente imagínate, lo estaba parado, y con una mano me hacía como, como, como cuando te señalan que des vuelta. Okay. Entonces yo le decía, yo le decía a mi hermano, le decía, date la vuelta. Y él decía, no es que por aquí vamos a salir a no sé dónde. Y yo, no date la vuelta no, que ya vamos llegando, mira, ahí a la vuelta me vamos a llegar, y yo no, me, me puse tan nervioso y tan histérico que, que, que, que empecé a gritarle, a decirle, te estoy diciendo que des vuelta entre groserías y todo, este, date la vuelta, y, y mi hermano, asustado también por eso, en, en esa bifurcación alcanzó a dar la vuelta, okay. entonces dimos vuelta y, y enseguida, como en un puente, casi luego, luego al dar esa vuelta, como en un puente, unos muchachos venían en varias motos armados con rifles, eran eran como, como dos motos, con dos muchachos en, en cada moto con armas. Este, y, y, y como que le sacamos vuelta. Yo entendí como si le hubiéramos sacado vuelta y como si hubiéramos alejado el peligro. Después le platiqué esa situación a mi hermano, y también piensa que, que pues fue algo así. Y, y este en, en alguna ocasión yo me peleé con, con mi mamá, este porque ella como que se quería casar, y yo le decía que no. Entonces tuvimos ahí un, un problema, este y, y, y sal, salió el tema de mi papá. Entonces yo le dije este que él todavía no se había ido, que él estaba con nosotros. Y ella me decía, no hijo, es que tu papá ya está muerto, tu papá ya, ya, ya no está ya, ya, ya, ya no nos cuida, ya no te puede cuidar le dije, sí mamá, si sí no sigue cuidando y le platiqué esta historia ok, o sea, entonces tu papá eh, les avisó del peligro que, que iban a encontrar yo lo tomé de esa manera ok, y el, regresando a cuando viste a tu abuelita ¿qué estaría buscando tu abuelita? porque dices que estaba como buscando los cajones sí, fíjate que qué bueno que lo comentas, entras en ese detalle, este, gracias por, por ponerme atención, este, yo pensé lo mismo, pensé lo mismo, dije ¿qué está buscando? porque era como un, como un armario, un ropero, inclusive ese día yo quité todo ese armario, quité, quité había calcetines, ropa, este, zapatos, lo quité todo y no encontré nada. Yo, yo, yo llegué a analizar la mente y pienso que fue como una manera de llamar mi atención, es, es, eso es lo que yo creo. Como haciendo ruidos para, para poder llamar tu atención. Eh, así es, porque también pensé, así como tú lo comentas, yo también lo lo pensé, dije, bueno, ¿qué estaría buscando aquí? Pero no, no había nada referente a ella, ni mucho menos. ¿Y cuánto tiempo después dices que a tu papá le detectaron el cáncer? ¿O el tumor? Fue como... Fue como un mes y fue un maldito linfoma, no Hotkin, el que, el que tuvo fue como un mes, un mes y medio. Y eso, Después por, de eso ¿por qué sale? Es, es como cáncer en los huesos. Uy, y de pronto, o sea, ¿no? es, es Es un cáncer súper agresivo, mal, de los más malos que hay. okay entonces tu abuelita, por eso te hacía mención, de cómo, ¿cómo es que el espíritu de tu abuelita sabía que a lo mejor tu papá no estaba bien, qué, qué raro, es no cierto. qué desconocido, qué interesante y qué extraño que esto suceda, sí, porque te digo, ni siquiera nosotros sabíamos, el, el, no, no teníamos ni indicios de que tuviera esa maldita enfermedad, no sabíamos ni se nos pasaba por la cabeza, ok, bueno, impresionante tu historia, sé que todavía te duele mucho, y ahora que estamos en Día claro. de Muertos, pues estás recordando precisamente eso, bueno, de tu papá, ¿tienes un altar en tu casa, en tu familia tiene un altar? Sí, sí, mi esposa siempre lo pone. Ok, bueno, ¿sabes que, que hay otra vida después de esta, porque también tu papá se apareció en ese momento para avisarles que, que había peligro. Entonces, ellos están como el pendiente todavía de lo que hacemos nosotros seguramente. Pienso que sí, inclusive yo yo quisiera, como les comento, tener un botón para poder activarlo. Hay veces que digo, híjole, quisiera, quisiera pues, prácticamente que se me apareciera. O sea, yo sé que, que, que si lo veo, yo sé si es él. Yo, yo no confundiría algo algo maligno inmediatamente me daría cuenta si si es él o no oye pero qué le quisieras preguntar si pudieras tener esa oportunidad o qué le quisieras decir a tu papá probablemente eh, lo que tú comentas ver, ver si es que hay otra vida ver si hay si si, si nos vamos a volver a juntar todos de nuevo este y pues quiero decirle también que, que lo quiero que si me pudiera escuchar, yo sé que él está conmigo y yo sé que me escucha, pero quisiera verlo para que él también me diga algo. Claro. Ok, pues sí, mi hermano, pues te agradezco mucho que hayas eh, contado esta historia, estas experiencias, que nos las hayas compartido, eh, y pues bueno, a, a mí me ha parecido asombroso lo que nos platicaste. Sí. Hombre, muchas gracias a ustedes por ponerme atención. Saludos para Andrea, con Saluditos. todo respeto, y para ti oh, mm -hmm. plax. Fue un gustazo. Gracias, mi hermano. Cualquier detalle, cualquier otra historia, o cualquier otra cosa que nos quieras decir en algún otro programa, pues nos puedes volver a llamar. Fíjate que tengo muchas, y claro que sí. Voy a estar compartiendo. Muchas gracias. Saludos hasta Michoacán. Saluditos. Adiós, bye Andrea. Adiós bye. ¿Cómo? tenemos una llamada de, de Gabriel vamos a contestar a Gabriel son las 12 y 16 de la noche estamos en relatos oscuros buenas noches Gabriel, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? Hola, hola Gabriel saludos, saludos se, se. seguimos con los relatos del de, de día de muertos no, no sé si recuerdes que les platiqué la historia donde había visto a mi papá el día que murió, que entró a un cuarto. Uh -huh. Bueno, este la historia va referente. Son dos historias cortitas, una mía y una de mi hijo. este Yo cuando, cuando me, me quedé yo aquí en, en casa, que el papá había fallecido. Mi hijo, el mayor, tenía siete años. Entonces, este pues ya te digo, ya había pasado mucho tiempo. Y ahorita escuchando el relato del, del amigo que habló ahorita de que de que extraña a su papá, pues yo estoy igual. Yo creo que por eso no se van, porque a lo mejor pudiera ser una persona que fue el hijo más chico y siente protección, porque cuando uno tiene un padre y, y, este, y lo pierde, cambias tu actitud, como si... ...como si tú embarnecieras... ...como si fueras una persona ya más adulta... ...no te sintieras protegido... ...entonces... ...a lo que voy es esto... ...este... ...cuando... ...cuando nace mi segundo hijo... ...que el mayor... ...ya tenía siete años... ...pues obvio mi papá no lo conoció... ...pero... ...no sé si has escuchado muchos relatos... ...algo que me pareció... ...me, me pasó exactamente mí igual... ...que cuando ves a una persona... Como un aparecido o un fantasma, eh, ha platicado mucha gente que se siente una cosa como helada. Ok. Entonces, eh, en el tiempo de calor, cuando mi hijo tenía como, que ser, algunos dos meses de nacido, un mes y medio de nacido, el, el menor, este, pues yo estaba aquí en casa y era en tiempo de calor, no era muy muy frío y acá en Monterrey, pues el tiempo de calor sí está, está feo. Entonces, en tiempo de calor yo, este pues me despierto y, y mi esposa me dice cuídame el niño porque le voy a llevar lonche al mayor, ¿verdad? A la escuela. Entonces, este pues yo me puse a mi hijo al lado de, me dio el niño, el chiquito, y lo puse al lado de mi cama. Entonces, este... Ella se fue a dar lonche como eso de las 10 de la mañana, que les llevan el lonche en la mañana. Y yo di cuenta que yo, cuando estaba acostado, empecé a dormitear, pero tenía a mi hijo abrazado, al menor, el chiquito. Total okay. que este siento que se que alguien se sentó en mi cama, pero con la luz del sol. Y yo dormido, pues veía solo una silueta, pero era en pleno día, no era de noche, ni estaba oscuro, ni nada. Te estoy diciendo a 10 de la mañana. Entonces, yo sentí así como que alcancé a ver una silueta, pero donde yo veo la silueta, como que me quedé dormido. Entonces, en el momento que, que yo reacciono, haz de cuenta que mi hijo se iba a caer de la cama. Entonces, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero yo para esto, ya había arrastrado, haz de cuenta que como que sentía un, un frío. Y sentí como que se me iba a caer y lo volví a traer acá conmigo. Entonces lo traigo para acá y yo me cobijo. Me cobijo con el cobertor. Total, yo dije, ¿por qué siento frío? No, total, como que me empecé otra vez a dormir. Pero esta vez sí siento que me arrastraron al niño. Pero yo me pongo listo y, y pues, estoy despierto Pero al momento de abrir mis ojos veo unas manos. Entonces... Eh, te voy a decir que las manos, hace cuenta que si tú extiendes unas manos, eh, las ves como del codo para abajo, de lo demás no hay nada, eran las puras manos así como quien dice, así está, se va a ir, como que Curioso rebanevas, estaban en el aire, y entonces te puedo decir que eran las manos de mi padre, como él no conoció a mi hijo y quería mucho a, a Mayor, no conoció a mi hijo, entonces yo creo que vino a verlo porque... Yo sé que era él porque él tenía un lunar en la mano derecha, un lunar café. Okay. Entonces cuando, cuando yo sentí que, que el niño se movió, dije, pero ¿por qué se estará moviendo algo como que él lo quería, o lo cargó o lo como que lo venía a cargar. Okay. Y ese, y luego ya este pasó todo el niño, me quedé despierto. Y mi esposo me dijo oye ¿por qué tienes una cobija de fríos y tal calorón. Y ya le dije, no, pues este tuve frío así así y luego ya le platiqué pero te digo pues ella a veces no me no me creía nada de eso fue de lo de, de lo de mi papá también pero pues, pues, ya después de mucho tiempo pues pasan las cosas así este y ese es lo que referente me pasó con mi padre y, y de lo de mi hijo este que él hace dos años falleció el suegro mío y entonces eh, como mi hijo también, no sé si en, en un relato pasado escucharon que les platiqué que, que él había visto a mi hermana cuando había fallecido también y, y traía un vestido amarillo y mamá la vio y cosas así. Sí, sí. Total que él también ve cosas. Entonces, una vez este mis cuñados tienen un taller y nos fuimos allá al taller, va Hicieron unas hamburguesas y todo. Entonces, ya al momento de cerrar, le dije, súbete, y sube al carro y voltea y dice que vio a su abuelito que viene siendo este, pues el papá de mi de mi ex esposa que lo vio en la ventana parado del taller. Entonces ahí empezó como que, como que algo muy estresante para él, porque este, dicen que cuando, cuando ves a una persona, a lo que yo he investigado de todos los relatos así de gente, cuando ves a una persona que por lo regular está sola, es porque la persona te viene a visitar, pero simplemente te viene a ver. Y cuando hay una persona que te quiere decir algo, no lo dejan, como que traen protección. Te lo digo por esto, porque cuando empezó mi hijo a ver a, a mi suegra en el taller, después pasó un tiempo. Entonces, ya en casa ahí de mi suegra, lo volvió a ver, pero hace cuenta que mi hijo pues estaba tirándole guante a un costal, ahí está un barandal. ¿Por qué te digo esto del box? Porque está un barandal ahí. Entonces, este, el barandal estaba pegado a una puerta. Entonces, el, el abuelito de mi hijo lo vuelve a ver. Así, típico. Y como que le quiso decir algo, pero atrás de él venía una sombra alta. Como que protegiendo para que no diga nada o no sé. Pero siempre se quedó con la idea de que su abuelito le quiso decir algo. Entonces... ...pasa a su abuelito así por el lado de la puerta... ...y hace cuenta que la sombra pasa por el barandal... ...y en la inercia que hace fue tirarle un trancazo al barandal... ...o sea, a la sombra, vaya, que no lo dejaba que su abuelito le hablara... ...y donde le tiró a la, a la sombra nada más como que tenía una venda en las manos... ...para darle al costano triago guantes mm. ...pues hace cuenta que le pegó directamente al barandal... ...y pues sí. hace cuenta se, se dañó los nudillos... ...y entonces este... Mi esposa se asustó bastante, una porque, porque mi hijo, de cuenta, no supo si de la impresión de ver eso, él, de cuenta, que se quedó sentado como oído, pero también tenía él el problema, no sé cómo se le diga a las personas o a los niños que ven sangre y se desmayan, no sé si conozcas ese tipo de... Sí, sí, bueno, hay gente... En la gente, ¿va? Sí, sí, que ven sangre y se desmayan. Entonces, ya no supimos si él había quedado así como que ido y luego desmayado por ver eso o por, o por lo, del, lo de la sangre de los nodi Y también ese día pues como que empezó a convulsionar tantito. Y yo pues estaba en, en otra casa y me hablaron y fui. De hecho pues ya este después pues tuve que hacer unos análisis y cosas por eso. Porque más que todo nos fuimos por lo de, lo de la sangre, ¿verdad? que le falló el costal y que sí. le pegó el brandal le salió sangre y se desmayó y todo y pues ya lo llevé yo a consultar pero él me platicó a mí directamente como él y yo nos conocemos en ese tipo de cosas este, que él había visto eso y que le había pegado al barandal porque la sombra que pasó así o sea, que era una sombra alta espesa, o sea, como si fuera una persona de una sombra que no dejaba que su abuelito hablara, él le tiró el trancazo para, para pegarle, pero okay. eh, y le dijo a su mamá que que no, que le había fallado al costal y que le había pegado al baranda. Okay, okay. Pero sí esa es que él desde chiquito, como desde los de los diez años que iba a, así que hacer la tarea con amigos 12 años. Este tenía un amigo imaginario, desde muy chico, pero él decía que tenía que tenía la cabeza triangular y era café. Y pues esa historia él la tenía, pero yo okay. nunca no vi nada, pero él contaba que cuando caminaba así por, había un arroyito, él estaba acostado entre ahí, en el arroyo, entre el agua, y, y le decía, ¿dónde vas, Emilio? Ten cuidado, como que lo cuidaba. Y una vez, este, se fue con unos amiguitos ahí a hacer la tarea, y, y estaba la, estaba la, pues el amigo de él, así café, ¿verdad? Estaba arriba de una placa de una casa y luego estaban jugando la pelota y se voló, y le dijo a mi hijo a la muchachilla que no se subiera, que porque ahí estaba algo, ¿va? y la chavilla de cuenta se subió y vio al, se la medida imaginaria de mi hijo, sí. y que se asustó bastante, entonces, pero te digo, eso es en base a lo que mi hijo, pues también desde chico ha visto, ha visto esas cosas, y pues hasta, hasta ahora en fecha me ha platicado que, que todavía de repente ve a, a su abuelo, ¿va? a mi sueldo, sí pero quién sabe qué le quisiera decir, no sé. Ok, ahí tuvo también un contacto con el más allá, ¿no? Tú también este sí. sabes, ¿no? Y con tus experiencias de okay. que sí si hay como vida más allá de, de la vida. Sí, sí, sí, este de hecho, pues como dice el muchacho, no conozco una persona que haya contado algo así tan impresionante como él de que su abuelita le haya hablado. Porque a todo lo que sé yo, yo a mí no me ha tocado y yo también quisiera eso. De hecho, fíjate, hoy, hoy día que, hoy que es 2 de noviembre, eh, yo estoy aquí en el cuarto donde lo vi entrar, porque ahorita sí. estoy con mi madre, porque ella está, ella vive sola. Y este cuarto se hizo como una sala donde él tocaba su, su acordeón. Entonces, eh, hasta parece breve. Antes de hablarte que dieron las 12, dijiste, son las 12, ya es día, ya es día de muertos. En ese momento dije, voy a hablar, pero hace cuenta que tengo la puerta cerrada y se escuchaba como que, como que la querían abrir, pero bien quedito, y luego se empezaron a escuchar los trastes de allá del, de, la, de la cocina, y a ver si puedo escuchar algo y lo grabo, y te lo mando al Muy bien. pero Sí, yo digo que sí, sí viene y he echo una vuelta, porque pues mamá me ha platicado que a veces así en estas fechas siente como que la abrazan, y yo digo, a lo mejor viene mi jefe, va a echarle una vuelta. Puede ser, puede ser hermano. ¿Cómo pues sigues de salud? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira que, mira que vamos ahí avanzando, vamos muy bien. Este, te digo yo sinceramente, hace cuatro o cinco meses, este, pues haz de cuenta que oftalmólogos que me hacían un examen decían que no tenía yo, que no tenía rehabilitación, ¿verdad? que sí me iba a quedar y, pues de ese día para acá, pues ahorita yo te digo yo puedo salir ya. Puedo cocinar, ya puedo, de repente en una tele grande ya puedo hasta ver un juego, de hecho, cuando hablamos de juegos de fútbol, porque pues te fue muy mal con el Toluca, pero a nosotros a los rayos nos fue igual, entonces este nos golearon también, entonces te digo de, de mi salud, ahí vamos, con tanta fe que tengo, con oraciones... Y gracias a Dios te digo, ya, ya estoy saliendo, ya este te digo, yo cocino, ya hago cosas que, que ocupo mi mamá y todo eso. Y ya ya vamos, vamos, vamos poco a poquito. Yo sé que es poco a poquito, pero yo tengo que que pronto ya vamos a estar sanos. O sea, ¿cómo, ¿cómo te voy a explicar? A ver si me entiendes. Como que, como si tú dijeras que la enfermedad avanza del 1 al 100, suponer. Entonces... Se va a escuchar raro, pero voy como en el 77. Ah, o sea, bueno. va revirtiendo mi enfermedad. Como que del 100 regresó para atrás y pienso llegar al 1 otra vez. O sea, como si como si mi enfermedad solita va para atrás, pero okay. lento. Lento porque te digo, este primeramente empecé con mi ojo izquierdo, que, que era el que era más, más difícil. Y es con el que ahorita me estoy defendiendo, porque te ya la luz, la luz blanca, o por ejemplo, alguien que traía una venda, es algo bien difícil, porque eh, la venda la veía negra en vez de blanca. Vamos para que te es negra idea. Sí. Bueno, si era yo... algo bien, bien raro, y ahorita, por ejemplo, las luces de la calle o de los focos de los carros, los veía como un tipo morado, morado en la noche y ahorita ya los veo normal, o sea, ya hasta me cala la luz del del carro, o sea, la veo normal, si es amarilla de carro viejo, amarilla, si es blanca de carro nuevo, el, no me da la cara, me da mucho Ajá. gusto. Muy bien, Gabriel, pues te mandamos un abrazote hasta Monterrey, gracias por la llamada y contarnos la historia. Bueno. Bye, Gabriel. Sí, sí este, muy, muy bien, y, y un saludo a toda la, la lesión y como dice el camarada, estamos expectantes con tus proyectos, qué bueno que te ha ido muy bien, por ahí he ha sabido, gente que he platicado que te ha ido muy bien, y te va a seguir yendo muy bien. Gracias mi hermano, un abrazo. Ya, okay. nada, más, ya nada más, este, como el otro día que sí me quedé yo expectativo con la con la señora Lisette, o no sé cómo se llama, que andaba ahí, este, dice y dice cosas, pues tacanijo, porque ya no sabemos quién es el que está mal, si sí, el que está curando o la que, o la que cura, el, o el, el que están curando porque te digo, esa obsesión estuvo muy fuerte, no sé si te sigan hablando, diciendo de hecho no, lo, ya no he checado lo ¿no? Platicado. ya no he checado este, uh -huh. mis whatsapps, pero esperemos que no esperemos que no y que entienda que aquí este, es, es una familia mira, mira yo lo veo así este como cuando dicen que que vas a una obra de teatro, por ejemplo, me gusta ir a ver a, a la India Yuridia, a, a John Milton, porque me gusta mucho en terapia, es terapia para, para la tristeza, para el estrés, y tu programa, pues te digo, ahorita en la noche, dices tú, pues antes de dormir, vamos a ver qué, qué sale por ahí, y, y uno espera tu programa, porque es muy entretenido, y, y te saca de la rutina, y te hace olvidar cosas malas, tristes, y te así, ya bueno, sí, pero sí te digo, este es simple entretenimiento y, y, de, que, y de que tú sobresalgas y nosotros apoyarte y, y estar en una comunicación bonita ¿verdad? entre todos, no, no tanto hacer estrés, hacer como la gente que chatea y, y que se pelea entre ellos, pues tampoco no, no, este, no está bien. Aunque sí extrañamos a, al, al Splinter, ¿cómo se llamaba a la rata marrón y al otro? Este al otro muchacho, pero pues te digo, ojalá estén bien. Muy bien, muy bien. Gabriel, saludotes. Bye, Gabriel. Que te sigas a los dos. Uh -huh. Muchas gracias, Andrea. Gracias, vas a ver que sí, señor ¿Sí? sí, adiós. Bye. Bye. Bye. ahí Caribash, RM uh -huh. nos mandó 25 pesos, te dice, para un cafecito de, para Andrea. ¿Ya, ¿Ya tienes, tienes sueño? Un poquito. Sí, tiene sueño. Sí. Eh, Pasa. También gente que lastima mucho, como la tenemos luz. aquí las, las pantallas y la luz, lastima mucho. Yo por eso me pongo los sí, lentes. Sí, si me ven parpadeando mucho es que, o sea, tengo de frente la luz y, y sí molesta un poco. Sí, sí molesta, por eso siempre me pongo los lentes, no crean que es por ridículo completamente, es porque de verdad me sí, afecta no, mucho afecta. la luz de la no, pantalla. No, y la, de la luz de la de esto y de esto, sí, sí, sí, sí afecta. Vamos por la última historia, ¿no, Andrea? Antes de que... Sí, pues, sí, eh, última historia. La última ah, historia. Antes, antes déjame mandar saluditos, que sí. me estaba saludando. Saluditos a Maru, a José, a Pau, eh, a Lisette Martínez, que una vez le leí un mensaje muy bonito. A quién más por ahí. A Daphuk, feliz cumpleaños. Eh, a quién más, a quién más. A Ghost también. A Carlos B, un saludito. A Emea, creo que Emea no está, pero bueno, le mando un saludito también. Eh, ¿Quién más se me se me olvida por ahí? Um, ¿Quién más, quién más, quién más? Y yo, dice Carlos. Ah, Carlos Armijo también, que eh, se siga recuperando de la picada araña. A Calavera Man, un saludito también. Y bueno, a los que se me fue, también un saludito. Ahí están los saludos 12:34 de la noche estamos esperando la última llamada telefónica para que nos cuenten pues no, no, una ya. anécdota una historia con algún familiar que haya falle fallecido ya estamos en dos de noviembre eh, Andrea quería ver eh, pues a, a una velación como, como se hace en los panteones ya el, el año pasado fuimos a verla pero este año también quería pero ahora no pudimos vamos a contestar la llamada ah. sí bueno, cuéntame sobre cómo, qué te pareció lo de, la, de velar en el panteón. A mí me gustó, porque mira que eh, da siempre se piensa, bueno, en otros países que bueno la muerte es triste y se enterró a sus parientes y, y ya, y quedaron ahí y todo triste, pero me gustó ir el año pasado porque les ponen música, como que les ponen sus flores, todo, todo es más bonito, me gustó mucho. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Eh, me llamo Claudio ¿Cómo estás? Claudio, bien, gracias. ¿De dónde nos hablas, Claudio? Yo vivo de Paraguay. Dame un segundo, Claudio, dame un segundito nada más. René González nos mandó 50 pesotes, dice, ¿cuántos días te quedas en Tecate, amigo? Llego 9, 10, 11, 12 y 13 desde el miércoles al domingo pero viernes, sábado y domingo estaré en el evento en Tecate, mi hermano ahí te esperamos, René González un abrazote, ahí nos vemos Muy bien, mi hermano, ahora sí eh, Claudio, ¿dices? Sí, Claudio yo vivo de Paraguay Perfecto, de Paraguay. Saludos hasta Paraguay. Cuéntanos, mi hermano. Eh, la vez pasada he visto un ser que me asustó muchísimo. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Eh, estaba buscando unas cuantas herramientas para, para arreglar mi moto. Entonces me fui hacia el fondo, donde estaba una mesa de billar, que era antiguo. Entonces... Estaba buscando las herramientas y que cayó una herramienta que necesitaba. Así que miré a, abajo para alzar eh, la herramienta y he visto un mono. O sea, yo la primera impresión que me dio fue, eh, mira un mono, ¿Qué, ¿qué estará haciendo un mono acá? ¿Cómo y era? hacer mire y tenía, y tenía la, la pierna peluda, tenía... Eh, el torso peludo y miré el rostro y sus ojos brillaban, brillaban como, como una luz, no tenía una pupila de, de este ser, increíble. Y tenía la, tenía la nariz ancha y la boca ancha también. Me asustó muchísimo, hasta ahora empiezo a temblar cuando le, le cuento a mis amigos. Y desde esa noche no me dejaba. O sea, toda la noche venía a silbar eh, cerca de mi ventana. Y cuando silbaba, las luces de, de, de la habitación empezaban a parpadearse. Y, y yo empezaba a besar a porque tenía miedo. Porque no o sé sea, o sea, sabía que era ese ser, pero. Eh, ¿Cómo te digo? No. Eh, me costaba entender lo que vi en ese momento, era, okay. era algo increíble. Ok, cuando tú viste a ese mono, eh, ¿qué tamaño tendría y dónde estaba? ¿Qué, ¿Qué hiciste cuando lo viste? ¿Salió corriendo? ¿Era de día? ¿Era de noche? ¿Qué sucedió? No, era, era de noche, era de noche como las nueve de la noche. Eh, <risa> yo miré y él me miró fijamente, así que casi me desmayé del susto, ¿verdad? Me hice el que no vi nada, salí de ahí, eh, eh, era como si estaba flotando por, el, por los aires, y me asusté muchísimo, casi me desmayé, me fui hacia la casa de, de un amigo, que, que estaba en la casa de un vecino, y no le dije nada en ese momento, después, después supieron lo que me preguntaron qué me pasa si tengo un problema mi me, me dijeron después que mi cámara mi cara estaba pali eh, así que después al día siguiente le, le dije, le conté lo que yo he visto y, y solamente salí de ahí pero no, era, era su cuerpo era como mono y era como eh, 20 centímetros tenía aproximadamente 20 centímetros pero su rostro es algo muy muy feo era no no era como un mono era, era un ser humano era como un humanoide. tenía los labios gruesos y ancho la nariz tenía así pegado por la era como un aborigen ese era el aspecto sí, sí. pero la diferencia es que este ser no tiene pupila o sea se le brilla a los ojos en la oscuridad y eso es lo que más asusta. Y, y su piel era negra blanca café gris es gris el gris se podía ver en la, la plenura de la oscuridad se podía ver era gris y tenía pelos algunas partes de su cuerpo tenía pelos orejas y, las y orejas mi... como las tenía como un simio sí como un simio como un simio como un simio las no tenía eh, la nariz grande y los labios gruesos eh, y, y, y tenía miembro miembro tenía genitales ok se le veía que y, tenía genitales pero estaba eh, levitando no estaba sentado estaba sentado debajo de una de, de una mesa de billar eh, que, que fue o sea, no se usa más esa mesa de billar. Se puso atrás de la casa en, un, en, un, en una casita donde yo ponía las herramientas y debajo de ese estaba. Ok, tú lo dejaste nuevamente ahí, tú saliste de ese sitio y lo dejaste ahí. Sí, hasta ahora no puedo entrar ahí porque yo creo que duerme ahí o eh, no sé qué, qué, qué hace, pero eh, a veces hace ruido en mi ventana. Ahora, por ejemplo, no está haciendo, pero eh, dentro de las 4 de la mañana me empieza a venir a siluar. Empieza a silbar. A ¿Cómo, ¿Cómo silba? ¿Cómo sí. es el sonido? Eh, no sé si puedo imitar porque voy, voy, voy a intentar. Dice, o oh, imita a un pollito, o sea, pollito de recién nacido. Y acá no hay pollitos, no, nosotros no tenemos gallina, nosotros no tenemos nada. No pollitos, y como, como, como pía ese pollito. ¿Y, y tú, te, pollito? tú te asomas por la ventana o, o sabes qué es esta cosa y no te asomas por miedo? Claro que sí, sé que es él. Entonces empiezo a rezar y cuando rezo cambia de, de sonido, empieza como tipo a burlarse. Y una vez se acercó tanto a la ventana que empezaron las luces a parpadear. Y ahí yo sí, casi salí, corrí otra vez a la casa de, de mi vecino, pero por el susto, pero era tan fuerte eh, la presencia que tenía este ser. ¿Y tú, eh, con quién más sí. vives? Yo vivo con mi papá, pero mi papá se fue de viaje y me quedé solo. Y. Anteriormente sí ya le escuchaba hacer ruido, pero no le daba tanta importancia hasta que eh, él se manifestó. Yo creo que se manifestó, mi, mi vecino me dijo que él se manifestó, eh, que a él también sí le, le perseguía anteriormente, le tiraba piedrita por la ventana, pero él salía y no veía nada. O, o sea, el vecino también ha tenido experiencias con esta criatura... Sí, sí, tenía experiencia, pero solamente con ruido, Así hacía ruido, eh, movía la silla, pero no se, no se hacía ver, no se, no se hacía ver. Pero a mí sí, se me, creo que hay una vecina eh, que yo siempre tomo, eh, acá se toma Terere, se dice, un, eh, toma una bebida eh, refrescante que solemos tomar todos los paraguayos. Entonces yo le invito a mi vecina y tomamos. Y, y mi vecina fue el, la primera persona que me contó que le persigue un ser que a veces alza la radio, a veces baja algo el volumen de la radio, de, de, de, de así de la nada. Entonces dijeron que este ser se, se enamora de las chicas solteras y les persigue. Entonces yo creo que por, por culpa de por culpa de estar con esa chica, a mí me persigue tiene es él. Entonces, para espantarme, empezó a manifestarse de esa forma. ¿Y, y no sí. le llaman de alguna forma? Por ejemplo, aquí mencionan que el bombero podría ser... Sí, sí, ese es. Ese es. También ¿Eh? se le dice el caray cuare, que significa el señor de la noche. y cuare? Caray cuare. Y, mm. Ok, eso es de la mitología paraguaya, guaraní. Sí, guaraní es. Hay mucha gente que no cree, yo también anteriormente no creía, Soy un poco eh, creo en ese aspecto, ¿verdad? Hasta que, sí, ahora sí creo, creo uh -huh. la verdad, creo, creo en todas las cosas que me dicen ahora porque yo he visto, no solamente lo, lo escuché, pero sí he visto su forma y todo como es, y es como un pero de... Es como un humanoide. ¿Y tú sabes que no era ningún tipo de simio? ¿No viven cerca de una zona donde podría haber animales con características así, simios? No, la verdad. Eh, vivimos en una ciudad. Hay un poco de árbol, pero no tanto para que viva un simio. Y un simio, primeramente un simio tiene otro... Eh, se va a comportar diferente pero este se comportó diferente estaba ahí sentado y mirándome fijamente como que quería intimidar asustarme luego okay y ¿Por ya, más, ya ¿por qué junto con tu vecino no van a buscarlo nuevamente ahí donde lo viste? y la verdad es que la gente o sea la mayoría de las personas que viven en Paraguay pues no se nada sabe de su historia pero le tienen respeto y miedo a la vida porque con este no se juega, me dicen, porque sí o sí te puede pegar, te puede, te puede matar a tu perro, puede hacer cualquier cosa si no le gustas. Y, y yo creo que por eso que eh, tenía celo por la chica, y era como una forma de intimidad que se manifestó, porque siempre se manifiesta pero con forma de sombras, sombra o ruido, o también olores. Ok, entonces, ¿a eh, ¿eso cuándo sucedió? Y esto pasó hace 15 días atrás. Y ahorita y sigues escuchando el silbido. Hace tres días atrás sí estaba escuchando silbido. Estaba escuchando, estábamos afuera con mi amiga y empezó a, a silbar y a moverse como un zigzag, zigzaguear por los aires. Y... En un, en, un, en un segundo se iba a otra parte y después volvía otra vez. Y después ya se empezaba a manifestar, pero en, como olores, olores fétidos. Y después olores a alcohol y así sucesivamente. Ok, entonces no has vuelto a entrar a ese lugar donde lo viste. No, no, no, no he vuelto a entrar en ese lugar. Así que si, si vas de bien, día... Me no, ni de día, porque es un lugar un poco oscuro, uh, de día también. ¿Cuánto, eh, ¿cuántos, ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30. Ok, bueno, amigos que tengas que te acompañen a, a revisar. Y la verdad es que estamos uniendo para hacer eso, pero como les dije, la mayoría de, de los paraguayos le tienen miedo a esa cosa, le tienen mucho miedo. O sea, que eso se les presenta a varias personas en Paraguay. Sí, se, se presenta. Eh, o sea, rara vez se manifiesta como un ser así como es, este, como, como cuerpo, como físico, ¿verdad? Se manifiesta más con, en sonidos, mueve la silla o cualquier otra cosa. Y si Alex, yo he escuchado que también se puede manifestar como un perro grande, o un perro sin cabeza, cualquier otra cosa para asustar a las personas que no le agrada. Pero está muy raro que se presente así. Eh, quiero mencionar antes, eh, anteriormente yo estaba eh, investigando por, por el tema de este ser que anteriormente me perseguía luego, pero eh, lo hacía con sonidos y yo no sabía qué era. Entonces empecé a investigar que son... O sea, este eh, entra en la categoría de los seres féricos. O sea, nomos, Creo que es un nomo. Porque es feo y huele mal también. Entonces yo empecé a investigar y encontré a un youtuber eh, que también vio lo que yo vi. Bueno, que... que no sea Moche. <risa> ¿Qué? Que no sea el youtuber llamado Moche. No, no, es, es una española es una española que empezó a, eh, a, obsesionarte, a obsesionarse a estos seres así que le he dejado así cositas en su jardín así uh -huh. que un día le ah, como también se le apareció y justamente ella explicó la misma forma la misma forma de lo que yo conté que tenía los ojos brillosos eso es lo que más asusta, tenía los ojos era como, eh, cómo te puedo decir, como en llamas, en la oscuridad, era brilloso. ¿Y no ha habido no, sé ¿No ha habido reportes de avistamientos ovni en la zona? Eh, en, por ahora no, hace mucho que no hay más, pero hay cerca, hay un lugar donde, donde se, se llama Paraguari, es un monte y ahí lo que hay más el okay. avistamiento de ovnis. Ok, entonces descartamos que sea de un extraterrestre. ¿Tú sientes o crees que pueda ser como un ser férico? Ya me mencionas como un duende, un elfo, algo así. Sí, creo que es eso. Pero yo, cuando, cuando un paraguayo te dice eh, de, esa, de esa cosa, eh, es verdad, no, es mentira. Este ser sí existe, existe 100% es real. Eh, no es mito, no sé de dónde sacaron de lo mito y eso porque es real, es más real, es como tú ver a un perro, a un mono o alguna cosa, pero tiene poderes sí tienen poder, se puede hacer invisible, eh, se puede mover en un segundo en un lugar y también he escuchado que tiene fuerza, fuerza sobre humanas Ok, todo... Pues parece que es un ser sobrenatural, lo único que no, no entiendo es por qué tendría este órgano reproductor. Si tiene órgano reproductor, es que hay, si es como un changuito, debe de haber como una changuita, si no, para qué quisiera el órgano reproductor. Y si la verdad, eso es lo que me sorprende. Por eso yo, yo pensé que era un mono. Lo primero que vino a mi cabeza dije mira es un que hace un monaca entonces yo empecé a moverme eh, despacio para para para no asustarlo entonces miré fijamente al rostro a sus ojos y pero este es un mono con con un rostro de aborigen que y, y le miré los ojos y me miró fijamente y sus ojos eran brillosos brillosos era, muy brilloso, brilloso. era Ves cuando un perro en la oscuridad y le en enfocas eh, una luz y brillan sus ojos esos gatos en sí, la oscuridad. Sí. Así mismo son sus ojos. Yo creo que porque no tienen pupila son así. Ni un mono no creo que que tenga ese aspecto. Bueno. Y el, y el, cuéntanos. Y, y el, tiene mal olor también. Eso es lo que tiene a olor a eh, ropa vieja, no sé, tiene a olor a vagabundo. Bueno, ¿qué te parece si en los siguientes programas, si tú te armas de valor y vas a buscarlo, o si lo vuelves a ver, o si te vuelve a suceder que te silba en las noches, etcétera, nos vuelves a llamar y nos cuentas cómo, cómo va este caso? Sí, sí, lo voy a, sí o sí voy a, eh, este sábado, pensamos luego en, eh, en filmar, aunque sea el audio, para, para hacer escuchar a las persona. Muy bien, mi hermano, muy bien. Pues te agradezco que nos hayas compartido esta historia. Estamos entonces pendientes de lo que suceda con, con tu caso. Y pues cualquier cosa que, en la que podamos ayudarte, con mucho gusto. Por el momento, pues solamente escucharte y esperar a que tengas eh, pues información o, o lo puedas capturar en video, o ojalá no te pase nada, ¿no? Eh, hay que tener cuidado. Ah, bueno, eh, algo que les quiero decir a las personas, y ahí creo que hay muchos paraguayos, y, y si, si le dicen una historia de este, de este ser, créanlo, si sí existe. No, no, es mentira. No es mentira y eso no me quiero decir que crean, que es verdad. Existe este ser, en eh, de entre nosotros. Muy gracias bien. A, gracias, gracias, Un abrazo, mi hermano. Quedamos pendientes Bye. con el caso. Y si puedes dibujarlo, nos gustaría que nos mandaras un dibujo en WhatsApp. Ah, bueno, bueno. Lo haré, lo haré, lo haré. Perfecto, mi hermano. Te mandamos un abrazo. Que Bye. estés bien. Bye. Bye. Pues ahí tenemos esta historia de ese. Qué raro. De ese ser peludo. Qué raro. Nunca había escuchado esa historia. Son las 12.55 de la noche, es hora de ir a descansar, mañana me toca revisión con el psiquiatra, a ver qué, qué dice el psiquiatra, cómo, cómo me encuentro este mentalmente, pues ya le está avisando, tenemos más llamadas, pero ahora sí que no, ya es la hora de irnos a descansar, ya también se terminaron los superchats, dos horas de transmisión y les agradezco inmensamente que hayan estado esta noche con nosotros gracias, gente, gracias a todas, a todos los que participaron con sus llamadas, a la gente que estuvo en el chat, a la gente que nos apoyó con los superchats, los esperamos mañana, mañana, para la gente que quedó pendiente de hacer su llamada telefónica, por favor, mañana, mañana, eh, seguimos con estas historias, los quiero mucho, eh, algún mensaje que quieras darle, darles. Eh, más saluditos, que me acordé por aquí, a Fundi a Yo opino que eh, a José ya, eh, bueno, a Dalia también, casi se me olvida. Bueno, y al resto también. Pues ahí está. Muy bien, gente, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Relatos Oscuros. Los quiero mucho. Descansen. Ay. Hasta mañana. en la cumbia de Oxlap, ¿verdad? Nos vemos, gente de TikTok. Les pues mando un abrazo. Ya voy a subir contenido. Déjenme terminar mis eventos, mis participaciones de octubre y noviembre y estaré de regreso con el contenido en TikTok y también en las otras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Seguirán los videos, las transmisiones, solamente que ahorita he estado ocupado en los eventos, pero estaremos de regreso. Se los prometo. Chao, descansen, gente de TikTok. Hasta mañana. Las historias han sido contadas. Los videos han sido revelados. Y esta noche tus sueños no serán los mismos. Porque acabas de tener un huevo con colores conocido. Te esperamos en la siguiente emisión. Con... Que descansen gente hasta mañana. Buenas noches. Descansen. Los queremos mucho. Nos vemos el día de mañana. A descansar. Buenas noches a todos.